¡Ey! ¿Qué pasa? Muy buenas a todos, Peñita Continuamos aquí en No Man Sky Aquí Bandolero 7.0 Y bienvenido a todos Al espacio sideral Mirad qué vistas tenemos aquí Esto parece Matrix ¿Vale? Vamos... Hoy tenemos Tareilla Tenemos que ir a por la terminal de construcción ¿De acuerdo? Así que bueno Vamos a ver Nos tenemos que ir a la estación espacial, desde luego Así que vamos a ver, nos montamos en la nave Y despegamos, ¿vale? Nos vamos de aquí De esta estación espacial En la anomalía esta, Hipomatrix Planeta aquí ¡Pichos! ¡Madre mía! Venga, vamos a ver la estación espacial ¿Este qué? Vale, Sigma 7.0 Bueno, ya estamos, mensaje entrante ¿De acuerdo? Hay que darle aquí Comunicador de nave Venga, vamos a ver este Ahora que ves, cada vez que vamos al espacio Tenemos aquí Diferentes señales acústicas ¿De acuerdo? Así que bueno Vamos a ver si podemos ir a por el plano de, de construir la terminal de construcción ¿De acuerdo? Que tenemos tareas, Tenemos que contratar también al científico O sea que Vamos a ver esto ¿Dónde? ¿Hay alguien? Ahí Está fuera Algo, algo no va bien con bueno, nos identificamos, ¿de acuerdo? Ah, pero podemos decirle que no va bien Preguntar que no va bien Vale, vale Venga, pues le preguntamos Muy buenas Vamos a ver Dice, le pregunto al extraño que no va bien Hay un momento de silencio Lo único que escucho es el siseo de fondo producido por la reacción cósmica <ríe> Ok lo que escuchamos nosotros, bueno, lo que escuchábamos antes en la antigua radio, cuando sintonizaba las, las cadenas, se oía ahí... Y... Hay unos ruidillos, ¿vale? Pues eso es la radiación cósmica. Vamos a ver. Eso se ha perdido ya, ¿eh? Lo de las radios hasta. Un poquillo. Hace ya que no cojo una radio de esas, bueno, una eternidad. Ok. La única radio que cojo es la del móvil. Y la del coche <ríe> Ok Vamos por aquí Vamos a ver Me has encontrado Hay muy poca luz Pensaba que no volvería a escuchar ningún alma más Vaya que sí lo pensé <ríe> ¿Cómo has encontrado mi voz? Entré una nave accidentada, ¿vale? Que quieras saberlo Pues ahí están mis vídeos anteriores Puedes seguirlo que está bastante interesante el modo historia este y tal Así que vamos a ver Yo estoy flipando, la verdad, ¿eh? Muy recomendable Este survival, no lo estamos jugando en survival Pero bueno, lo podremos hacer más adelante Le hablo al extraño acerca de los restos de la nave abandonada Y le cuento cómo encontré su identificador de comunicador en la baliza de emergencia Empiezo a mencionarle la estación espacial anómala Pero me corta, ¿vale? Eso es lo último que hemos hecho La estación espacial anómala no quiere cuenta Vamos a ver Qué pasa Está fuera Pero creo Creo que estoy a salvo Es un mensaje de ayuda Vale Yo creo que Bueno, ya veremos El Artemis este Hay que hacer esta misión del Artemis Son 16 parecen Sí, sí Preguntamos acerca de los 16 A ver El miedo y la confusión Baila en la mirada del extraño Después de un breve momento de silencio seguir hacia mí Implorando No tienes idea de quién era, es verdad Tú Hombre, bandolero 7.0 De toda la vida Me mintió, mintió A todos los Si no se corta, pero su cara sigue ahí en silencio Antes de desaparecer también en la nada Vale, y le falta una Pero bueno, se la habrá olvidado Está muy bien traducido La verdad, no sé, ¿qué os parece? No hay nada de de diálogo en español ni nada pero como hablan en alienígena pues estupendo así no tenemos tantas charlitas chavales debe ser artemis y está claro que necesita ayuda de encontrar una forma de ampliar su señal estupendo pues nada vamos a ver lo que nos dice vale localiza un transmisor de larga distancia muy bien a ver dónde localizamos eso este también lo tenemos aquel de allí no lo sé lo tenemos. Planeta hirviente. Necesitamos el planeta tóxico para el amonio. Pero bueno, no sé si con el solanio ese. Creo que no. Espero que no me ataquen más navecillas de estas. Vamos para allá. Venga. Estación espacial una semana. Eso nada. Transforma en cuatro horas. Le damos aquí. Al salto de pulso. No tengo salto de pulso. Ah, no disponible. Estación espacial próxima, dice. A ver, a ver, a ver. No tengo lo mismo. Ahí, ahí. Si yo lo tengo todo cargado. Siempre digo que raro no tengo motor de pulso. Ya, pues ahí vamos. Hombre, no. A ver si compro los cables eso esos. Paneo de cableado, ¿vale? Para mí la hace de extracción avanzado. Me interesa. Lo no tenemos que ir a por la terminal de construcción, ¿vale, chavales? Tú tira para allá ya. Ahí. Venga, 10 segunditos y estamos ahí. Si sí podemos cambiar de nave, pero sobre todo Los espacios de almacenamiento creo que son Indispensables, ¿vale? vale vamos para allá A ver este Este lo teníamos yo creo, ¿o no? Eh, no me lo marca A ver Un momentillo que vea yo el planetillo este Ajá, no sé ni dónde estoy porque no me lo dice? Me quedan dos planetas por conocer, ¿vale? vale ya hemos nombrado a dos, a Sigma y a Chernobyl 7.0. <ríe> Muy bien. Seis planetas. No tiene luna este. Venga, vamos para allá, yo creo, para la estación espacial. Quería descubrir este, pero bueno. Está cerquita. No sé si lo tengo. Voy a acelerar un poquillo De otra manera puedo. Ah, planeta. Sin descubrir. Pues venga, si puedo. Descubrirlo aquí un poquito con el L3. Me acuerdo, con el escáner. Cane de cactus, cobre, pirita y plata Nada, nada Vamos para la estación espacial Vale, venga Vamos, mirad las navecillas por ahí Cuidado <ríe> Cuidado, loco Cuidado, lo Vámonos Ahí, del tirón Para adentro Ya tenemos muchas tareas, chavales Mira qué pasada. Se aparca y todo ahí bien para salir luego. Ahí. Venga, vamos a ver. Eh, tengo tarea. Voy a, ver, a mirar un momento aquello que no me acuerdo qué era. Eh, lo vi en el primer vídeo y luego ya no, no lo miré más. Me pedía algo, no recuerdo qué. A ver. Vale. ¿Esto qué pasa? Núcleo de estación. Sor de arovías y aterrizaje. Vale, vamos a ver. Sistema de soporte vital estable. Moni, monitorización comercial en línea. Perdón Gestión del curso de vuelo. Eficiencia del 84%. Enlace ascendente. Vigilancia al funcional. Vale, necesitamos una anulación de estación. O un pasaporte falsificado. Vale, vale. Un momento, nada. Ok, era por comprobar, ¿vale? Estupendo. Ahí tenemos la matriz. Va a hackear la matriz. Aquí no al sistema, vamos para la tienda, a ver. ¿Qué Pasa por aquí, amigo ¿Cómo va eso? Hablamos ya con el primer guerrero ¿Está de los nuestros <ríe> ah, todas las palabras de esa rojas las, las hemos ido aprendiendo Venga, el guerrero está ocupado Haciendo marca a la pintura de su arma Su obra está incompleta todavía Pero evidente que se siente orgulloso de su progreso Vale, pues ya no puedo darle de esto Tampoco fije Pues nada, porque este parece que ya hemos hablado Nada yo quiero el panel de cableado, Que es lo que tenemos que hacer aquí También se puede comprar Algunos de estos Vamos. Este he visitado, ¿vale? O sea, con esto ya hemos hablado con todo ¿De acuerdo? Nada, nada Bueno, le puedo dar la carcasa, no va ¿Vale? Subimos ahí la reputación Y me quito ahí el, el espacio Venga Estupendo Quiero esto La matriz, la matriz Hackear la matriz Venga, dime que Que tiene lo que yo quiero Panel de cableado 51.000 Bueno A ver, menos 25% Están carísimas, pero bueno, yo creo que más Más baratos que la antigua B, ¿Vale? No me acuerdo si sí que tenía que comprar uno o dos Pero bueno Compro uno, todavía no puedo hacerlo Pidita creo que todavía no tenemos, vale, pero bueno Ambiente desértico Ok Vender, creo que no voy a vender nada Pero bueno, comprobamos De acuerdo El citofostato se vende aquí muy bien Vale, pero bueno, aquí me da muy poco 6.000, nada Tengo ahí una reliquia gas para dársela a alguno Miramos la nave y dios sal Platino, uranio ferrita amantada, bueno sodio, sodio no se vende mal, eh ya tenemos ya aquí recuperando unidades sodio y por ahí por, por todos lados lo mismo luego me lo pide <ríe> uh -huh. perla viva el diente metálico todavía nada no lo puedo vender porque me da muy poco cristal de sulfuro se me lo pedía también para lo que sea. En el momento lo guardo, ¿vale? Tenemos que construir muchas cositas. El exceso este. Sustancia agrícola. De momento nada, ¿vale? Pues lo vendemos. Hola, amigo. De momento vendemos eso. Estar El cobalto ionizado, que diga, se vende bastante bien. Pero bueno, que no. Comprado el cableado. ¿Vale? Así para hacer la misión esta. mira qué pinta llevo. Podemos cambiarnos. Ah, uno de dos, vale, venga, puedo comprar otro Vale, perfecto Compramos otro por aquí Panel de cableado Menos más que tengo luego de unidades Si no, 194.000 me quedan. Venga, abrimos el inventario Lo que tengo aquí Me Lo están poniendo en el... En el... En el, en el de esto, voy a ver si cambio de herramienta No sé Aunque ya lo tengo aquí, vale no tubo y... Sello hermético Que no sé por qué No me lo da Porque debería tener En la sonave o algo No tuvo y, y sello hermético eh, Lo malo buscarlos Pero bueno <ríe> A ver Lo mismo no tengo Me lo hago y ya está No hay problema Está ahí No lo no tuvo Y sello hermético más aquí. Yo he visto que me tengo que hacer más de estos, ¿vale? Pienso para criaturas, creo que tenemos que darle 20, ¿eh? Creo, no lo sé, porque no lo he comprobado todavía, pero lo tenemos que mirar. ¿Vale? Creo que ya tenemos todo. Tenemos el... ¿Es que tengo aquí el... la pistola, está bueno. No es pistola, es un... un rifle, pero bueno. Venga, vamos a instalarlo, ¿vale? Como se puede mover y tal. El cable... Ah, bueno, ya lo teníamos Reparado, claro, no sé por qué me lo pedía, tío Ya está Ok, ya no me he hecho el otro para nada eh, pues estupendo Otra misión terminada Vale, de extracción avanzado eso Que eso creo que nos viene fenomenal Chavales Esa chiquilla y potente Localiza un transmisor de larga distancia Vale, vale Sí creo que vamos a hacer esa misión, eh Un momentillo de mirar me interesa mucho Es esta, ¿no? la de Artemis El Artemis Sí, sí, el otro es de Atlas Y el otro es de la anomalía Vale, que está de momento, ¿no? Aunque este sí, tío Ojo ahí, ¿eh? Es de Artemis, tío Continúa la búsqueda del Artemis Mmm... Que necesitaba, me ayuda de llevar el modo de potenciar la señal Antes de que sea demasiado tarde Hola, ¿qué tal? Vale, esto es para, para volver a hablar con él Transmisor de larga distancia Lo que necesito Esto es lo de la anomalía Selecciona solo las estrellas, ¿vale? En el registro de misión, vale, vale eh, Pues nada, tenemos que hacer esa la de... Llegar hasta el transmisor de larga distancia, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ver Venga Bueno, bueno, bueno, bueno uh, ¿Qué más hacemos? Hola, amigo Visitado, guerrero Este ya hemos hablado con Eno Visitado, sí, sí, sí Yo creo que sí, con todo esto Visitado Visitaría un Y A ver si lo encuentro A ver si sí, hay por aquí un GEC eh. Santo guerrero, vale Justo tenemos que volver aquí. De momento no voy a comprar nada ni nada. De momento. No tenemos teletras O sea, no tengo base, no me puedo ir en el teletransportador. Aquí este, el gas este, a ver. Un momentillo, chavales. Sí, ya sé que te he visitado. Yo tengo un regalito para ti, amigo. Venga. De acuerdo, tiene cara de sueño. Me no sé acaba de despertarse. Pero le ofrecemos un regalito ahí. Auténtico, ¿vale? Ok, practicamos ahí la. Vamos a ver, la lengua GEC. A ver si podemos. Venga. Finalmente, algunas palabras GEC. A ver, este. Encontrar puede estar bien, no sé. Comercial, ayuda. Bien, bueno, me dan las palmas de nosotros Y restaura la carga de soporte vital Algo, algo Vale, y aumentamos la reputación, genial Me voy a ir, eh Me voy a ir Vamos a esta misión ¿De acuerdo? Tengo que establecer todavía una base y todo El ordenador y todo, tenemos un montón de tareas Vamos Para nuestra nave el pilar radiante Vámonos no sé si se le puede cambiar el, el nombre a las naves. Bueno, a ver esa. Esa señal. Allí. por allí que vamos. Planeta hirviente. Acasina, eh. eh, a solanio. Necesito amonio. Eso que es esa línea roja. O sea, azules, perdón. Vamos para allá. Paxma. Gran actividad de centinela, poca broma. ¿Y aquello qué era? Aquello que es. Chernobyl. Allí que puse algo, ¿no? Eso No sé qué será Esa señal, ¿vale? Pero bueno Nosotros vamos a lo nuestro Más para allá A Sigma 7.0 Todo llega Son muchos, ¿no? ¿Esto okay. qué? ¿Algún material o algo? Está muy lejos Ya viene, ya viene Ay, que me da Tritio, vale Bueno, está bien Venga, vamos para allá 8, 7, 6 Vámonos Ahí Si tardamos menos con el motor de pulso Que para eso lo tenemos Llegada en 10, 9 8, 7 6, 5 4 3, 2 uno Cero Bueno, parece que llegamos de noche, ¿vale? Venga La música la tengo ahí un poquito bajita Para que no moleste mucho, pero bueno Está espectacular, ¿eh? La música también O sea que Gana puntos ahí también Que es un buen juego que se precie Bueno, parece que teníamos la señal por ahí Vamos a atravesar las nubes Planeta me da miedito Ahora buscar la señal otra vez El transmisor de larga distancia Tenemos que aparcar Por algún lado Bueno, ya tengo el guante el NBQ ¿eh? Si no Misión no alcanzado Aterriza A ver dónde no haya muchos animales Ni centinela? Vamos a ver Aquí mismo Nada más si encontramos la señal esta De acuerdo tenemos un montón de tareas No sé esto Cómo lo ponen tan difícil para un simple... Bien, a ver, ya Esto está todo... Analizado Sí, de momento sí Este no Vale Pues lo he visto vía solanio Vale, ese lo tenemos, la garrapata gigante de momento parece que no hay centinela ni nada. Mientras no cojamos materiales ni destruyamos animales, no hay problema. Saco zumbante, déjate. Bueno, hemos llegado. A ver si descubro la, la señal esta. Eh, allí, objetivo alineado: 560 y metros, Madre mía. Vaya, vamos para allá. Tenemos ahí la activación del fuego, ¿vale? Ok. Yo me voy para allá como un aspe. ¿Vamos bien? Sí Al principio sí, ¿vale? El planeta es muy chungo Por eso lo visité Pero me fui de aquí, ¿vale? No quiero yo Aventura Ahí, que lo estemos pasando mal, ¿vale? Región de Planeta Sigma Puesto de Oita ¿Dónde está el puesto? No lo veo Pero bueno me de andar por algún lado La zona, quizá eh, cuidado con la garrapata tipo alineado para allá No veo nada, eh tipo alineado, pero... Este de atrás de esa montaña bueno ¿Este qué? Por si es nuevo o algo, ¿vale? Parece que no todo lo tenemos controlado de momento. Vale. Dice que para allá. Cuidado que había por ahí flora peligrosa. Estancia. 297. Oh, Madre mía. Ya mismo tengo que controlar. ¡Eh! eh. Uh, Un tiro para allá. Bueno, podemos ofrecer. El... Ahí la comida. No sé si puedo crear más, tío. A ver, mira. A ver hasta cuánto. Yeah, ¡Estupendo! Da de comer bolitas de criaturas a animales para calmarlos o domesticarlos. Puedes montar o ordeñar a las criaturas amistosas. También las puedes adoptar como compañeras. Puedes alimentar a las criaturas directamente a través de la selección criaturas del menú rápido. Los cebos lanzados desde el menú rápido pueden apaciguar a los depredadores u otras criaturas feroces. Alimentar a las criaturas permitirá que te ganen su confianza y que puedas montarlas o criarlas. Adopta una criatura para conseguir un compañero animal permanente. Ostras, qué guay, chavales. No me digáis que no, ¿eh? Esto mola mucho. Venga, recién descubierto. A ver. ¿Ahora qué le hago? <ríe> pues la tenemos ahí ya con nosotros, lo que no sé. Ah, dirigiendo. Intentino. Recién alimentada. Ok, estoy mirando el otra eh, porque estoy viendo que me estoy fundiendo ahí. Y me tengo que cambiar de. La tecnología de mi herramienta Pero bueno A ver esto con qué va Con fósforo Tenemos bastante fósforo La P No la veo Lo mismo tengo la nave No sé No, no veo el fósforo No sé por qué puedo cargar Pero bueno Creo que es por la nave Porque Yo la nave no la veo Claro, esto es fósforo Dámelo No fuera de alcance y No me deja bueno, el caso es que hemos podido recargar, ¿vale? Lo interesante de eso Y ya os digo, esta, esta herramienta la podíamos mejorar también Mira, tiene ahí también, ¿esto qué es? Reciclador de ondas el Sistema de escaneo Esto está muy bien Ferrita Mantada ahí Eh, eso lo instalo. No la tengo ahora mismo, ¿vale? Porque estará la nave o lo que sea Vale, esto creo que lo puedo crear y todo Batería de Que tengo por ahí alguna, pero bueno No, no Ok Esta es mi criatura ¡Eh, eh centinela, ojo, eh! Teclador de onda, vale, vale Y viene Pues sí A mí me deja, eh, que yo no he hecho nada mi comida este Vámonos que viene el centinela, tú Modo análisis, no del... Ah, vale, servicio de localización No disponible Por el Por el centinela Seguro, chavales Me poscaneo esto Lo tengo ya, pero la planta azulita Esta no Ya <ríe> más si, sí, ¿no? Creo que me, me he ido un poco, yo ya he perdido el rumbo en el fentinela y no vea Mira, no sigue no sigue el... Y mira, está cagando, creo, ¿eh? Pulsando desecho Toma, ñordón, cachao <ríe> Ostras, qué guay ¿Y esto qué pasa? ¿Lo puedo coger o qué pasa? Con el ñordón, lo mismo se puede Vale Bien, chavales ¿Coger leche? Creo que de momento no Lo voy a adoptar Ok, o lo montamos Ostras, qué guay, tío momento no lo voy a montar... ...lo adoptamos... el leche... toma ¡Oh, ...nueva criatura adoptada... ...se siente desatendido... ...me decía... ...nombre de la criatura... ...Giri... ¡Eh, ...eh, no te vayas amigo... ...compañía animal... ...una criatura se ha convertido en tu compañero... ...puedes adoptar hasta un máximo de seis criaturas... ...leninas como compañeros. Estira a los compañeros del menú... ...puedes llamar a los compañeros... ...para que te acompañen al planeta... ...donde te... ...ojo... Te podrán ayudar a conseguir recursos Alimenta, misma y personaliza a tu amigo Interactuando con él, los compañeros Bien, cuidado Incluso pueden poner huevos ¡Jua! Genial, chavales, ya vimos la máquina de los huevos Oye, niordón parece que no lo puedo recuperar No sé, le pego ¡Eh! Buscar muestra de estiércol Ah, vale, cesio vale, vale Esto ya lo recogimos Si siente desatendido, dale comidita Palmadita su, suave Dar premio ¡Ostras! Que está ahí también decir, puesta de huevo, vale En 24 horas la podemos... Vale, tiene poca vida a darle pienso? No sé Vale, le sube la vida Genial Dame una palmadita a ver qué tal Guay, guay Genial, disfrutando de atención Otra palmadita <risa> Otra, chavales que tenemos mascotas Como en Fallout 4, el perrito <risa> Qué bien, esto mola, ¿eh? Lo de tenés compañero Estoy flipando ¿Por qué se siente desatendido, tío? Ahí disfrutando de un premio. Yo no tengo más pienso. No sé. A tope. Venga, lo montamos o qué? Ya. Personalizamos. Buah, chavales. Ya que estamos, lo miramos. Vale, persona. ¡Ostras, qué chulo, no! Mini paquetes, vale, vale. Armadura. Batería solar Cantiplora ¡Ojo! No sé si servirá para algo Pero bueno, mostrador de atmósfera Paquete de carga Satélite incorporado Para pillar ahí Todos los canales Monitor de constantes vitales Muy bien Vial, biobotes Láser cuadrado ¡Ojo! Lo mismo podemos disparar <risas> Ditena, también mola La placa, el sistema de soporte vital Rastreador de movimiento Ese ya lo tenemos ahí de, eh, Bloqueado, bobina de energía Láser redondo Y armadura exótica Ojo, está guapo puesto eh No sé si servirá para algo Yo le pongo ahí el láser <risa> ¿Qué color le ponemos? Azulito No se ve mucho Está todo camuflado el... Blanco, yo creo que en blanco, ¿vale? Y luego ya el otro, no sé. Yo creo que todo blanco. Ok. Y bueno, luego las calcomanías, ya sabéis, para ponerle ahí pegatinas. Nosotros estábamos colgados a los piquen, esto creo que era Apolo. Ya no la veo, bueno, da igual. Es eh, del costado izquierdo y ahora tenemos que cambiar. Aquí está, el 25, ¿vale? Ese es nuestro símbolo ahora. En el, cost en el costado derecho por lo mismo. 1325. Ah, no. Ostras. Todo de accesorio. láser eh, Ah, vale, vale. Ok, ok. Y luego aquí este. Ok. Blanco y blanco. Lo tenemos igual. Guay, del Paraguay. Ahora quiero montarlo. Se siente preparado. Yo también. Mira ¡Que me habla el Girini! Nuevas cosas traje para el girigirini? Tranquilo, me dice. <ríe> Ostras, me ha dado otra palmadita. Se le sube la vida. Vamos, que nos vamos a montar. Y se si nos ha hecho de día ya y todo. ¡Estupendo! ¡Lo tenemos uno! Chao, chavales! <ríe> Tiene poca cabeza. pero ahí vamos. No sé cómo corriera esto ni nada. ¡Eh! a bueno, analizar, análisis. Vale, este es. Amigo, creo Cuidado aquí A ver Servicio de localización no disponible ¿Por qué, eh? Un objetivo de la misión se puede en un barrido de objetivos No sé, no sé Estoy ahora un poco perdido No me recoge la señal No lo entiendo ¿Y para bajarme? Vale El cuadrado y ya está El láser no sé si tenía Oye, pues... Hemos perdido la señal y ahora qué. La nave la tengo aquí, allí. va para allá. Ahora no tengo avisado de análisis. Este modo barrido de adjetivo No sé por qué. Antes se me perdió, ¿eh? Me creía que era por el centinela, pero no, parece. A ver, a ver. Barrido de ondas. No, ese no. Esto, hombre. Llega hasta el transmisor. Venga. A ver si lo localizo, ¿vale? No sé por qué Lo hemos perdido Vamos a ver, planeta Fauna, 4 de 6 puntos de control, ninguno Estamos en todo el centro del planeta El sigma, 7.0 Muy bien Pues nada, a ver Lo que encontramos Vamos a ir para allá y otro centinela, tiene el tío? Cansino Eh, ahora sí Tivo alineado eh, eh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es una nave, un carguero de esos, tío Ojo, tú Carguerillo ese, eh, me trae, me trae Un momentillo que Se me va la vida El eso trae, necesitamos aquí Protección, vale. Bien, puedo recargar. Mega. Menos mal que pillado lo del fuego. Ojo, las nada que han aparecido aquí, eh. A ver. No me dice lo que es. Pero no sé si le podemos disparar o qué. Son muy grandes, así que, bueno. 133 metros, vamos. <coughs> Hola, me dice el... Mi compañero ya Quiero llegar hasta el objetivo, tío Spring agotado ya Espera que recargue Comprar las mejoras de energía en una estación espacial. Vale, para correr más y tal Creo que me compré algo, ¿eh? No sé Si lo tengo instalado o no, pero Vale No puedo subir mucho con esa otra Si no luego me hago daño al caer Ok. Y mirad si vamos eh, más centinela. Yo. Allí, allí hay una cápsula, ¿eh? Dios No. Aquí estoy en una cásula. ¿Y me lo mismo lo hemos pasado. Ahora para allá. Estoy alineado. ¿Eso que es mi nave, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, mi mascota, vale. vale. <ríe> para no perderla dice para allá, ¿eh? Pero yo he visto allí. Eh, bueno, no sé si hago bien en yendo allí. Creía que era nuestro destino, pero no. Tengo ahí una señal en el cielo también. Planta no identificada. Pues ya sí, ya sí está identificada, vale. Maquinaria dañada, vale El cielo vivo este pss, Lo mismo ya no interesa, pero bueno Lo destruyo, que tenemos poco espacio Hasta que no tengamos Los contenedores de espacio Ni te he recibido, así si me va a venir el... No ha pasado nada, eh He arreglado eso, pero no ha pasado nada Amigo, a mí no... Me ataques... Lo alineado, ahora otra vez para allá, tío. Lo mismo me lo he pasado, qué? ¿qué pensáis? 285. Mi nave estaba allí, claro. A ver, para allá. Tío, qué raro es esto. Vamos para allá, a ver. Me persigue el... Otro... Ah, no, mi... Esta es mi mascota, eh. No sé qué lo ha pasado. A ah, mi mascotilla lo mismo lo han encontrado y todo el sitio. Y yo aquí... Puede ser que haya algo Es que está aquí, está aquí, venga No busco más nada Quiero encontrar el sitio, sí, explorando el terreno, tío La mascotilla no lo... Míralo Eh, cuidado, cuidado, cuidado Me ha amigo Ojo, que encontré una cuevita Se siente bien Cuidado con mi mascota, qué guay, tío Vamos a darle ahí Unas palmaditas, ahí No tengo más pienso, ¿vale? Tenemos que hacernos más, más pienso Mira, a ver si puedo esquivar al centinela o algo, tío A ver dónde tenemos que ir eh, aquí Lo que hay arriba, ¿vale? Recupero Aquí podemos entrar ¿O ¿Qué pasa? Parece que no Sí, sí, ya me extrañaba a mí A recuperar aquí un poquito de oxígeno y tal yo Se vaya el, el centinela, venga, aquí estamos a salvo, ¿vale? Es como una especie de refugio Eh, mira Investigamos el especímen y reputación aumentada con los vikens Genial Aquí nos traemos nanites. ¿De ¿eh? acuerdo? Son poquitos pero vamos sumando poquito a poco Mira qué pinta Nada, no quiero sentarme Aquí huele a caliente Dice Ma, ¡Ah! Este como Como el tito va aquí ¡Má! Ojo que tengo ahí el este ya fundido ¿eh? Fluido viscoso, venga afuera pues No sé si podremos Se usa para carga y mejora Podemos dárselo a nuestra mascota ¿Qué me ha dado? Módulo de láser de extracción por uno ¡Ostras! Son pepinos, ¿eh? Eso es otro pepino Madre mía Que ya digo, también tengo... Teníamos la otra multiherramienta, tío No sé si hemos hecho bien ponerle este El avanzado Vale eh, Daño potencial 1.362 Y este de clase C Un Yo voy a mirar mi otra herramienta ok la mano de Okusek vale cambiamos de multi herramienta ahora claro, es que esta de clase b tío pasa que la tengo todavía que arreglar vale y tiene poco espacio entonces mejor el rifle que este va muy bien tengo un montón de módulos se los puedo quitar y todo pero de momento los se la dejo este es muy bueno ¿eh? el amplificador de láser brillante está un pepino Vale, que me compré Este también que Lo podríamos almacenar Y luego equipárselo al rifle, que os parece Está mejor de momento Pero como la tengo que arreglar todavía vale Necesitamos ahí el amonio Que no lo he encontrado Lo mismo me quito este, tío Esto también va muy bien, pero bueno No sé qué pensáis Y todo esto, todo esto se lo instalé Vale Pero este es muy bueno Vale, no se me recalienta Estos dos son muy buenos Lo me lo almaceno, voy a ver Vale eh, Mi esotraje, claro que siempre Me lo voy a llevar, vale Lo almacenamos eh, Aquí, del otro Y me podría llevar más incluso Cadencia de disparo, esto no viene bien para. Para pistola lanzarrayo, imagino. Daño, tiempo de recarga y cadencia de disparo, ¿vale? Esto es lo mismo. O bueno, daño y tiempo de recarga. No es mucho. Pero todo lo que eso. Y es que tiene mucho espacio el otro. Yo lo almacenaba ¿vale? Y se lo ponemos a rifle. Ok. Lo voy a intentar. Este también. Vale. Y creo que ya está este también se lo podíamos quitar Maldito filamento en de este disparo y tiempo de recarga Pero bueno Módulo de multiherramienta prohibido Ya, ya Se lo quitamos Venga, vamos a quitárselo Ponemos aquí Cambio de multiherramienta ya Ok Me pongo el rifle. Pacto silenciador imperfecto, ¿vale? Ok, pedazo de rifle que tenemos. Y ahora instalarle la tecnología. Vamos a ver. <ríe> Instalar. Vale. Hay un montón de huecos el eh? rifle que hemos pillado. Venga, otro. No, perdón. Un momentillo me metido. Instalar. Ahí. Y ya con nuestro láser de extracción avanzado, esto ya es otra cosa. Aunque sea de clase C, ¿vale? Pero yo creo que esto es un buen avance, ¿vale? Imprescindible esto en la, la multiherramienta. Venga, poquito a poco, pues vamos cogiéndole el rollo al juego. Es muy amplio, eh. Muy muy avanzado todo. A mí me gusta mucho. Ahora vamos descubriendo cositas. Puede ser que tenga apego y toda la historia Pero de momento a mí me va muy bien Muy contento con el juego Ok Tengo que buscar información ahí para el contenedor Que el contenedor nos va a costar Pero bueno Ojo ahí con mi daño potencial Mi 840, hemos mejorado ahí Un montón A ver este Ojo ahí este Otro panel de cableado que no lo es Para el campo de fuerza, pero bueno No lo he comprado, vale Podemos ir a otra vez a la estación y comprarlo. No hay problema. Genial, tío. La escáner también. Tecnología su super cargada. Yo creo que muy bien, ¿eh? Todo. Voy a revisar el eso que trae Que. Esto me lo he creado para nada al final. Pero bueno. Puedo llevarla a la nave. No. Está fuera de alcance, ¿vale? <coughs> Perdón. Este era el... A ver, a ver, el módulo de la extracción Esto me lo ha dado también hace poco Vamos a ver Vamos a ver No sé si lo tengo, no lo tengo Extraordinario, me dice Bueno, bueno, bueno, bueno A ver, a ver Algo pasa aquí, se me han puesto en rojo No sé, es que lo mismo le he metido demasiado ¿Son iguales o qué? Presión del calor, eficiencia de combustible te parece ser que sí, eficiencia de combustible. Eh, este Calificador de láser brillante. No, este es cargador de diodos extraordinario. Ah, la tecnología sobrecargada. Al mismo le hemos metido demasiada tecnología. A ver, lo que no sé. Velocidad de extracción. Lo mismo le quito esta, que es peor. La velocidad, en momento, da, me da igual. El almaceno. Que me dice que la, la tengo sobrecargado. Vale, ya no Ya no tenemos sobrecargado el rifle Vale, por lo que sea Ya funciona esto Eso, eso es lo que queremos, chavales Estupendo Necesito la ferrita Y la batería de iones, ¿o qué pasa? Sí No la tengo aquí en lo alto, vale, vale La hemos descubierto por el camino Estamos cerca de la nave Entonces muy bien Creo que vamos bien A ver, recargo el trajes. Un poquillo, ¿no? <ríe> Un poquito de fósforo por aquí Y vamos ahí a tope Este que se lo hemos quitado, de acuerdo No, no puedo llevar la nave Pero muy bien Este es de clase C, así que tampoco me... Vale Intentaré cambiarlo por otro mejor, más avanzado Vámonos a la señal esta que tenemos que subir ahí la... ¡Ojo! <ríe> Se ha reído ya el centinela. Esto lo tenemos localizado. Y hay una... también lo tengo que... Una cueva, ¿no? Cuando hemos caído y tal. Entonces, sé que tengo que subir a la... A la torre, ¿vale? Momentillo. Estoy... Saturado Vale, este creo que ya lo hemos hecho Mira esto, chavales Mira eso Si tuviera Pienso Le ofrecería comida ¿Dónde está mi criatura? Supongo que estará por aquí Vega Ya, ya Entrada de la guía desbloqueada Bien, bien Bueno ¿Este qué? Vamos ya Vale, vale Está aquí mi compañero <ríe> Sería bien haberle cambiado el nombre tenemos que buscar comida, ¿eh? No me acuerdo, tío, si la compré. Creo que sí, la compré en la estación espacial. Pero todavía no puedo hacerla, yo. ¡Ah, sí, sí, sí! atrás. Con carbono. Carbono tengo un montón. Ya ves. Fijar fórmula. Trae para acá comidita para mi amigo. <ríe> yo le falta la cabeza. Se ha quedado sin cabeza. Se ha quedado todo bugueado. <ríe> A ver si dándole comida o algo Madre mía Se ha quedado bugueado el pobre ¿eh? <ríe> Ha perdido la cabeza por ahí Ay. ¿Y yo qué? ¿Eso qué? ¿Ya lo tenemos? No, no Estupendo, temperatura 72, poca broma Vale, y yo para mí que la de esa estaba por ahí, ¿vale? La... la mina esa que hemos pillado Al llegar Pues venga, vamos para acá Pero Vale, es que aquí el planeta este hace más calor el desierto de Atacama, de Chile. Un saludo para todos nuestros amigos de Chile. Toda Latinoamérica que nos ven también un montón. Hasta ahora estarán levantándose. Creo que sube automático, ¿vale? Creo que no le he tenido que dar el cuadrado. Venga. Busca la otra escalera. Aquí. Ok. Perfecto. Estamos todos rojos aquí en el ambiente porque hace mucha calor Un planeta aquí con mucho calor Venga, vamos Que estoy ya flipando Aquí de la calor No sé, el bichito este como no se nos muere Condensador de energía Bueno Ya estamos, menos más que tengo Bien Lo veis, si bien es no... Es no vender el sodio Venga Ahí lo termina activada, múltiples orígenes de señales disponibles, chavales Vamos a ver si conectamos aquí con Artemis Porque muy necesario en la misión esta de, del terminal de construcción, ¿vale? Así que esto es lo que me interesa avanzar aquí en la historia Y continuar Nuestra aventura hipergaláctica La torre alberga un potente transmisor diseñado para facilitar la comunicación holográfica a través de larga distancia Vale, ya vimos una torre de esta Energía adicional debería permitirme restablecer la conexión con Artemis. Perfecto. Eso es lo que queremos. Trato de localizar la frecuencia de Artemis cargando los datos de nuestra anterior transmisión. igual el fandango. Ahí vamos. Ahí. Pepinazo. Y aquí tenemos a Artemis. Chavales, otra vez de nuevo. Aquí. Vamos, que nos quita vida esto. Hablo contigo Ahí Ah, una proyección Vale, ya, yo me lo imaginaba, ¿vale? No sé si este estará muerto o qué Tiene toda la pinta Con el tiempo que llevará aquí en el espacio aquí Parándonos Venga, vamos a bailar tenis este ¿Quién gané ahí? Tú, eres tú otra vez, ¿verdad? Claro, ¿quién va a ser así, hombre? Mandolero 7.0 Espacial ¿Eres real de verdad? ¿No? ¿No eres un sueño? A ver, es que yo para mí que él Hicimos... Somos real, claro Por eso paramos Lo damos por Por supuesto, por adelantado Lo siento, es difícil pensar aquí Algo no va bien con el La matriz Es sencillo inventarse una realidad mejor Cuando es necesario Sí, sí, solo hace la peña A ver Se monta unas películas Pensaba Bueno, lo hacemos todo, Aún sin darnos cuenta Pensaba quizás Eras un sueño Lo siento Hace mucho tiempo que no escucho otra voz Desde que corté el altavoz de mi sotraje. Ah, vale Desde que corté el altavoz de mi sotraje. Dijo unas cosas tan terribles bueno, No sé a lo que se refiere Ahí es que está un poquito mal traducido, creo Pregúntale quién es o qué es Venga Es un... Es un ente Es un ente que está conectado ahí con las máquinas, seguro Venga, ¿quién es? Damos por supuesto que es... Una criatura ¿Vale? Como nosotros Aquí el Conocido sonríe entre el ruido ¿De acuerdo? Que soy como tú Eres un viajero de mundo, ¿verdad? Jeje eh. ¿Preguntar qué quiere decir o preguntarle cómo lo sabe? Preguntarle cómo lo sabe, ¿vale? ¿Tú cómo lo no sabes esto, compadre? Eh, soy invajero de mundo. ¿Tienes ahí fichado o qué? Vamos a ver. No responde con palabras. Transmite una visión, una estrella roja y un mundo frágil. No entiendo las formas que hay dentro. No susurro. Veo seres vivos desperdigados hasta los rincones más lejanos de la galaxia. Contemplo el primer aliento del extraño, que suspira las estrellas, me veo a mí mismo dormitando en el vacío carmesí esperando a un sueño de mundo, ¿vale? Ya creo que me habló del vacío carmesí este es que todo aquí tiene sentido, ¿vale? Parece que no, que estamos ahí hablando en vano, que no hablan vano, pero no. Eso es lo que estamos haciendo, un poco ahí de, de descubridor ahí de. ¿No? De Cristóbal Colón. Ahí descubriendo nuevos territorios. ¿Vale? De bandolero ahí. Descubridor. Estupendo, me gusta, me gusta esto de investigando mundos y de... Es que tenemos ya un, un coleguita domesticado. Y a través de la oscuridad oigo decir... Diga, vamos a ver que esto no interesa, ¿eh? Una anomalía, ya estamos otra vez con la anomalía. Advertencia de brecha, esto no puede ser bueno. Designación, viajero. Vale, yo le digo despertar. Ok. Lo Que te acabo de mostrar Me ha perseguido desde que desperté ¿No lo reconoce. Creo que es el ojo rojo ese No sé si será el ala o qué Somos los viajeros, somos la cuarta raza Vale, vale, sí, sí Ahí por ahí viajeros, yo mismo me hago viajero. Entonces, pues vamos ahora de guerrero Los descubridores de mundo Vale, vale Desde el momento en que ha visto el ojo, debes saber que no es Como los demás Al igual que yo antes de quedarme parado aquí Me había embarcado en un viaje Vale, lo que yo decía de Cristóbal Colón Para finalmente poder reunirnos ¿No puede ser una coincidencia que tú Encontrara esta señal? Dime ¿Tienes registro de datos de esa nave accidentada? Vale, podemos mencionar a nada, ¿eh? A ver A ver si no dice algo de nada Estuvimos hablando con él el otro día el Anterior vídeo ¿Quién? Por favor, tengo que ver los datos No es conmigo, no tengo tiempo, ¿vale? <risa> no quieres saber nada de... ¡Nada! <risa> Valga la redundancia Pues vamos <coughs> Perdón Cargo los registros de atrás, Incluyendo otra misión extraña Que recibí los datos que encontré en la nave accidentada ¿De acuerdo? Hay que dar la información Es ¿eh? un viajero como nosotros La mayoría de mi equipamiento está dañada Está dañado Estoy solo, a pie He parado en este mundo sin sol Ni siquiera sé cómo me alcanza tu señal Pero esa nave que encontraste Una vez me perteneció Quizá haya esperanza después de todo Vale, creo que tengo la nave Que <ríe> me la quedé Necesitamos averiguar dónde estamos Si construyes intensificador de señal por todo el sistema Deberíamos ser capaces de triangular tu posición De esta forma yo podría salir de este infierno De una vez Y tú obtendrías las respuestas que andas buscando Vale, él está de algún sitio, no, no sabemos. Hemos llegado aquí, la, la antena está y podemos hablar con él, pero necesitamos construir más intensificadores de señal de esto. Por todo el sistema solar, eh. Ojo ahí. Venga, <risa> aceptamos. ¿Cómo no? Gracias, viejero. vas a salvarme la vida. Va a encontrarme. Perfecto. Ok. Solo entre las estrellas, triangula tu ubicación Coloca la primera baliza Bueno, es que esto... Vamos a tener de misiones aquí Vamos a tener una cadena de misiones Espectacular por Eso de triangulación cero A ver dónde puedo construir esto, ¿vale? Intensificador de señal Este Vale, esto lo teníamos ya Y ten tengo yo uno por ahí Guardado aquí en mi... ¿Vale? ¿Dónde lo tengo que poner? Aquí Lo pongo aquí, a mí me da igual, ¿vale? Aquí un circulito de estos mismos. para pues no interferí, vaya que pongo el centro. Aquí mismo, si me da igual. Dice que lo construye ya está, ¿vale? Pues venga, construí. Tenía uno. Eh, con el alrededor. <risa> aquí lo tenemos, ¿vale? Nuestro intensificador de señal lo tenía allí en mi base. Menos mal que me lo traje. Así que estupendo. Conectamos. Podemos localizar estructuras cercanas Pero de momento lo que nos pide Caliente, dice nuestra criatura Triangular ubicación Venga eh, Ahí está la primera baliza Vale, ahora iremos a otro planeta Me imagino O lo que sea, o, o a otro lado del planeta eh, Ojo mío, eso traje Estoy Perdiendo vida Ojo, el área de actividad también la tengo baja ¿Por qué? Venga, cargamos aquí con fósforo muy importante No ves la siria ahí como... Con uranio ¿De acuerdo? Y ya que estamos me pongo a tope Venga, si sí, no tengo poco, ¿eh? ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Pero bueno, me lo doy Tengo muy poco, muy poco Ah, no, tengo 100, ¿no? Sí, tengo 100, vale, vale, vale Todavía tenemos Ojo, este es que se va, que no vea, ¿eh? Este se funde, ojo, y fósforo ya... No sé ni dónde lo tengo Venga ¿Este qué pasa? Que me lo quiero llevar ¿Ahora qué? No lo voy a dejar aquí ¿O qué pasa? Vale Esto intensificado de señal Por lo menos que sepa algo Allí tenemos nuestra nave Ok No sé si me marca algo más En principio no Sí Esto es una señal ¿Vale? Torre de transmisión eh, coge el, el intensificador Y ver que viene hasta el punto de triangulación Vale, vale No sé, me lo mismo me tengo que ir a otro, a otro lado, ¿vale? A otro planeta, sí, sí me Dice que lo coja, ¿eh? No me lo llevo que es mío Vale, ya vendremos aquí por... Trapa acá que es mío <risa> No, calla Ahí ya ¿Vale? ¿Esto qué? ¿Me deja todavía? Que me voy ya, ¿eh? Está de los registros, no hay nada más, ¿vale? Hemos hablado con él, con Artemis, hay que seguir ahí las misiones Estoy un poquillo agobiado por el calor, ya os digo Y eso que tengo la protección del calor, que si no, imaginaros Aquí el agobio que estaríamos pasando Y creo que aquí en los... No sé si aquí en los mensajes o en los menús sigue, sigue contando ahí Como si estuviéramos en contacto con el planeta, así que hay que tener mucho cuidado Estaría muy bien un survival, no sé qué os parece En este juego Esa este es la leche Incluso tenemos un permadez y todo Buah. Eso ya vamos Para pa expertos, para profesionales Nosotros todavía somos ahí Viajeros Del mundo exterior, de acuerdo Y nos estamos Haciendo ahí una reputación En el espacio <ríe> Ya he reventado una nave Aquí estále más, más armas en mi nave Y las mejores, ¿verdad? La que les voy a liar a los piratas espaciales Venga, accediendo ahí a los registros Vale, solo tenemos una palabra ahí Y la de Viken, ¿vale? Pues nada Venga, vámonos Conduleros Va para abajo ya, ¿eh? Ahí mismo me tiro con el exotraje Para abajo las escaleras son muy lentas. Si puedo pillar ahí. Voy a bajarme por aquí. A ver, tenemos la escalerilla, ¿no? A ver, claro, claro. Es que esto lo hice la otra vez. ¿Vale? Para evitar la escalera. Venga, vámonos. Yo creo. ¿Esto qué? ¿Me deja hacer algo contigo? No, no, sí. Ya, llamar nave. Vale. Como tengo datos de navegación, no viene genial. Bueno, pues vamos de aquí. Este planeta ya La ubicación y todo, se queda por allí ¿Vale? La La torre, la podemos marcar y todo ¿Eh? Por si acaso Ahí se queda marcada Ah, bueno, pero era con baliza Era con baliza A ver, ¿cómo podía? Aquí, marcador Personalizado, ¿vale? A ver, claro, pero No me lo pondrá en la torre Nada, nada, está muy lejos la dejo ahí, nos vamos, ¿eh? de punto nada nada guarda tu progreso y reclama el descubrimiento del sector dice a ver a ver no me quiero ir del todo pues esta esta esta Esta es la que necesitamos chavales que me iba antes de aquí guardar y trazar vale muy importante esto aquí menos centinela pero me da igual Aquí hemos guardado acuerdo puedo recolectar algo antes de irme, Misión de proyectil. Antenedor de añado. Me trae el centinela, ¿no? Me ataque. Vamos, bien. Está oxidado fuera. Cuidado con el centinela que me está ahí. Calibrando. No me ¿No? un catálogo. Cubo de convergencia. Bien, bien. Porque me pedía, ¿eh? Me pedía. Cubo. No me quiero cargar el centinela. No quiero entrar en problemas, ¿vale? Vaya, que se nos va a llamar. Está lo de la nave ahora Que me he perdido Vale, estaba por aquí Ah, ya tenemos aquí la nave Perfecto y Yo flipando Vámonos, vámonos me He reclamado ahí el sistema Un momentillo ah, Aquí lo tenemos Vale Puesto de está. Puesto de hoita no a los morancos Vale Puesto eh, Espera Puesto De Omaita oh, Vale no a los morancos Omaita oh, Llamando el Joshua Joshua <ríe> No quiero chillar mucho Y le ponemos nuestro sillito Omaita oh, 7.0, vale eh, pues renombrado Tenemos solo un punto de control, pero genial Me gustaría haber descubierto a los otros dos Pero bien, muy bien, ya volveremos Aquí a este planeta, ¿vale? Porque lo quiero descubrir todo Así que fenomenal Por ahí Venga, vámonos, vámonos de aquí ya, hombre Y cojo todo Registrar todo, ok 75, pues muy bien Ya te digo Estamos aquí, nos quedan dos planetillas todavía por descubrir A ver si ahora con la señal Descubrimos otro, ¿vale? Eh. A. A volar. Vámonos. Este planeta calorífico. <ríe> Vamos para allá, ¿de acuerdo? ¿Este planeta la tenemos o okay? qué? cubierto <coughs> ¿Tú qué me vas a dar? probando mi. O más Más tritio Cuando los asteroide Era gran juego el asteroide Chavales, muy recomendable. Es que quiero saber este planeta Si lo tenemos, no lo no tenemos Mira, me marca la señal la otra, ¿eh? Así que muy bien Ahora, un escaneo o algo, tío Bueno, ¿cuánto? mentorito de este Me voy a escanearlo planetas Vamos para este, venga Pasión, espacial, no a la señal Cuidado, cuidado, eh Que esto nos estrellamos Cuidado Toma A mí Toma, hay un poquito de oro A este también Está muy cerca A ti también ¡Vamos! un y Espacial Este Memphis ya lo tenemos La musiquilla todo guapa, eh, chavales Sin descubrir Ay, ay, ay Ya tenemos que ir a ese Carne de cactus Terrorfera Qué Idea Cobre, pirita y plata Vale, vale Vamos para aquí Aquí ya hemos estado, creo Seis días, dice Sí, hombre, claro Vamos Al punto adecuado, ¿vale? Marco aquí Y motor de pulso ¡Vámonos! Perfecto, chavales ¡Qué velocidad! ¡Eh, eh! Salto de pulso para interceptarla, dice. No estás contando? señal de emergencia. A ver. Reduce la velocidad. No me marca ahora lo de. Ay. Aquí, aquí. Comunicador de nave. A ver, a ver. Echaza su mentira. Así que no hace a la libertad. ¡Ojo! ¡Que me estrello con eso! ¡Y ¡Yo, yo, yo! yo chapa para allá! ¡Madre mía, eso! Nave transmitente Transmite el mismo mensaje una y otra vez un bucle interminable Puede ser que esa que haya pasado, ¿eh? Esa se es ha deteriorado con el tiempo Pero hay unas coordenadas aprovechables entre el ruido para acá, las coordenadas Vale, ya tenemos las coordenadas los sistemas de navegación de mi nave La comprobación final No muestra señales de vida Ni otro mensaje inteligente En la nave abandonada Vale, ¿eh? iba sola, eh, tío Por ahí, por el espacio ¡Eh, que vienen las piratas! Ah, no, bajo una estrella rebelde Vale, vale, pero ahora no Y ahora no, hombre a ver ahora no, Vale, señalaremos Ahora no Vamos por Artemis Vale, te da de rollo Allí Vamos, tiene que parar ahí tengo que hacer Una frenada, bueno, ahí me marca la calavera esa De acuerdo Voy a tope, vamos a darle otra vez Al motor de pulso Vámonos 5, 4, 3, 2, 1, pero Esto le puso desconectado, ¿vale? vale, iniciando vuelos orbital Aproximación planetaria Entrando en la atmósfera Caneo del cargamento completado, permiso para no sé qué Vale Musiquita todo épica, tío, como mola Está muy chula esta misión, ¿eh? No está muy... Me tío, porque vamos a ir de planeta en planeta Y no estamos ahí en el mismo sitio todo el rato Venga, escaneamos aquí Ahora tengo lo de las cartas de navegación Queda una Vale, el, el edificio este Y la señal, pues vamos para allá, ¿vale? Vamos ahí, perfecto Venga Cuidado Aparcado Vamos, salimos para allá Ok, no sé si he destruido unas plantas de estas Pero bueno Al salir de la nave Lo bueno es que Grabamos la partida, ¿vale? Saco el visor, a ver Planeta nuclear, ojo aquí, ¿eh? Ostras, tú Planeta nuclear Bueno, bueno, bueno No sé si hemos estado aquí Porque esto me lo está escaneando todo, ¿eh? ¿vale? Eh, tenemos bichitos ¿Dónde están? Los pierdo No me voy a escanearlo Ahí, ahí, ahí Creo que ya lo he detectado Ahora pierdo ese Eh, amigo ¿Quién eres? A ver si puedo, perdón Debería de escanearlo, ¿vale? Ahora Eran maduro Vale, hay que fiarse en eso También buscarlo los maduros Me imagino para criarlo Para que nos den huevitos y todo, tío Ahí hay otro Vale, un adulto que nos interesa mucho Cuando llegamos a un planeta Nuevo Hay que hacer esto Sí o sí, ¿vale? Con toda la flora La fauna Y los minerales Ya lo tenemos La haría de añade Me da un poco igual No sé nada Ahí ok Bueno, tenemos un montón de cosas Por aquí, chavales Intento domesticar uno de estos ¿Qué os parece? Este tiene buena pinta, ¿no? Yo qué sé A ver, ciervito este Toma ahí ¿Eh? Le echamos ahí el, el cebo, se lo come Bien alimentado, yo creo, ¿eh? Vamos a el cebo, ¿te lo come o no? Amigo Ahí con la radiación <risa> Vamos a darle, vale, vale Adoptamos, Sí, sí, claro. No he visto ni. apoyar eh, pues nuestro también. Genial, tío. Se siente. Eh, que se nos va contrariado. ¿Por qué? ¿Por qué, amigo? Toma, ven para acá. No te vayas. Hay que domesticarlo. Hay que darle más comedita. Palmadita, ¿vale? Ahí. Ahí. Ahí. Ahí. Alimentarlo. De acuerdo, ahí a tope. Y bueno, ya, ya personalizamos Vale, lo montamos <ríe> Ojo ahí, chavales A ver, que no me veo Qué lento malo Ahí, ahí Le damos ahí Y va corriendo ahí a tope <ríe> Ay, hay que me meter yo con mi nave <ríe> Venga, chavales Estamos aquí A ver dónde tengo que guardar y trazar Lo primero, creo Qué divertido lo de las criaturas nuestra segunda criatura, ¿eh? Ojo, poca broma Aquí la tenemos, al ciervito Y músico otro A ¿Eh? ver, ¿este qué? ¿Tú qué eres? Maduro eh, Género asimétrico, vale, vale Asimétrico, creo que pueden Este Busca compañía Busca compañía, amigo Vamos más. Otro más, chavales. Vale, de momento no podemos adoptarlo. Recoger leche. <ríe> no hemos hecho un catálogo. Leche silvestre. Hemos <ríe> recolectado lechecita del amigo ese. Vale, de momento no. No me deja. Ok, pide 20 segundillos, no sé qué. Tenemos que seguir con nuestro objetivo, ¿vale? <ríe> Está muy bien lo de las criaturas, ¿vale? Ya es nuestro amigo también. A ver. interactuar actuar con animal. Está un poquito voy Ahora. De momento no. Listo de compañeros lleno ¿vale? Vale. Se ve que solamente podemos dos de momento. Creo que puedo abrir el número de compañeros. Pero bueno. Ostras, esto nos viene muy bien. Módulo de mejora de esos trajes, ya ves. de antimateria. Nitrato de sodio tenemos. Y no, no tubo de carbono tenemos. Necesitaría el núcleo. No, almacenamiento de antimateria. Vamos a ver. Almacenamiento de antimateria. Ok, lo miramos. Vale. Almacenamiento de antimateria. A es ver que me pedía. Buscarlo. Almacenamiento de antimateria, ¿vale? Lo podemos construir y todo. Genial. Ahí lo tenemos, ¿vale? Venga, dame el espacio, hombre ¿Qué pasa? Que no puedo interactuar con esto Ahora, me había asustado que no me salía el tema Venga, tenemos nuevo espacio ¡Bien, chavales! Otro espacio en ese traje Bien, bien, bien Muestra de estiércol Tengo un pasearla ahí estupendo De V1 Venga, esa es la nave Y luego tengo otro pasearla por ahí Anda, que yo también Ahí me lo vendo Mi C2, ¿vale? Creyendo que me iba a hacer falta Y parece que no Venga, cargamos aquí Otro poquito de fósforo Aquí la, la radioactividad Vale, el uranio Tecnología Ok recargada. Y para estar mejor, ¿de acuerdo? Esto Cubo de convergencia eso Se para mejora, no lo pedía, ¿eh? No lo pedía eso No tengo sitio en la nave Esto, tampoco señor hermético Tampoco eh, la leche Podemos consumir Vale, pues me da energía de soporte vital La consumo para quitarnos el hueco, ¿vale? Para darnos un hueco más Estupendo Yo creo que vamos bien, ¿eh? Esificador de señal que cogimos antes Que te vamos a tener que ponerlo otra vez, yo creo pero interior de Sotras he mejorado Esto está genial, vamos Soporte vital recargado Una de expulsión Planeta Funa Z22 Tipo completado Bien, bien Lo que se ha completado el tipo Venga, hay que triangular otra vez Aquí, desde aquí mismo Pues ahí que te voy Vale, para que nos... vale vale, Que nos triangule la señal Ahí Ahí tenemos la nave Ahora me llevo esto Construir Intensificador de señal Venga Podemos localizar también estructura Que nos diga aquí que hay por aquí Cerquita, ¿de acuerdo? Esto no viene genial. Venga, allí me indica algo. Eh, a ver los pajarillos esto. Sí, sí. ¡Qué acá! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Bien. Otro animalillo descubierto. Otra criatura. Uh, este tiene mala pinta, ¿eh? De allí va a salir un monstruo. Un huevo a lo, A los alien. ¡Qué madre mía! Esto ya lo tenemos también Este no Tiene pinta chunga Con los pinchos No acercarse No acercarse peñita Eh, otro allí Tengo que ir a por él, eh Vamos A ver Que manejo ese Ya no está Eh, ostras este es de los grandes, eh, este lo podríamos a ver Criaturas, a ver si puedo coger más sitio, sí, tío Distro de compañeros. Vale, eso es para indicarle Mira, los podemos llamar y todo Vamos a ver, vamos a ver Aquí, ¿cómo puedo instalar nuevos nuevo espacio? 500 nanites del tirón Ya ves, chavales, lo vamos a llenar ya esto Vale, aquí, ¿cuánto nos pide ahora? Mil, vale, me controlo un poco Pero este lo quiero, eh Travieso, ostras que guay, tío. <ríe> está sosegado. Cooperativo, guay. Ay, mira aquí los podemos nombrar. Ok. ¿Quién hay por ahí? Que le pongo tu nombre. ¿Quién eres? ¿Quién me está viendo? <ríe> ojo, ojo, me interesa A ver este. Alimenta. Ahí, este. Creo que no lo tenemos, eh. Venga, bien alimentado, genial. Podríamos coger leche. Ya que tal, Para soporte vital, imagino. Pero creo que lo tenemos cargado, ¿vale? Venga, pon más lechecita. Ahí lo tenemos. Nueva criatura adoptada, ya tenemos tres. Mira cómo corre de contento. Siente estresado, ven para acá, eso lo solucionamos rápido. Unas palmaditas y averiguado. Ojo con las naves. Venga. Vamos a darle vida ya de momento. Vale, y a tope. Ahí. Tiene nuestra atención. Y le damos un premio. Perfecto. <ríe> lo podemos personalizar y tal, pero bueno. Y los huevos. Ojo, qué guay, qué guay lo de los huevos también. Ojo. Ponemos ahí al lado de. Mira, mira. Bueno, que vamos a ir todo caído, tío. ¡Ay! Madre mía, chavales. A ver cómo corre esto. ¡Vamos! ¡Corre! ¿Hace <ríe> algo? ¿Tienes cane y todo? No sé. Venga. Vamos que no quiero yo problemas, ¿eh? Mirando posible alguna criatura rojilla que no tengamos o algo. Eh. Ahora no peligrosa, ¿lo veis? me deja escanear. Esa es muy chunga, esa me no envenena y todo. Radiación, cuidado, eh. Venga, vamos al lío que se me acaba otra vez. El rollo ese. ¿Dónde he puesto el intensificador de señal? Que me ¿Lo hemos puesto o no? Sí, está ahí. Aquí. Vale, la señal naranjita esta. Triangulamos, le había dado a localizar la estructura y me he lidiado. Ok. Ya, yeah. pues listo para la siguiente, ¿vale? Nos vamos, recogemos. Estoy ya que trae ahí otra vez estos chungos. Se va un montón, ¿eh? Este no, ahora se nos ha ido la radioactividad. Oye, vamos ahí fatal. <ríe> Ven, vámonos de este planeta ya. Ahí os quedáis. Guardo otra vez Sion de Kempe Ah, vale, no le habíamos dado, ¿eh? Ojo ahí Nuevo amigo, parece divertido Jejeje <ríe> Qué gracioso Ah, no, amigo Pues nada, esto ya lo tenemos Vale usted le meteme dentro de la nave Dios, cómo me pierdo Deja la nave, tío la vía ahora no la veo se me ha aparcado aquí a mi nave <ríe> perdió la nave allí me va a comer macho ni hay camufla vamos dios mío que pierdo la nave la criatura se va a quedar ahí no sé si viene con nosotros o qué pero bueno ah, vale podríamos utilizar el ase de extracción ya el avanzado, pero nada, nos vamos ¿De acuerdo? Pero del tirón, que nos vamos de aquí, de este planeta Venga, ya gasto menos Cada vez que despego, gasto menos Así que nos viene muy bien y A ver, marqué La ubicación que había por aquí, un momentillo Me he ido del planeta A aquel Que si que no, asentamiento menor, ¿vale? No lo voy a Ya, ya ¿Dónde ¿no? dice que vayamos ahora? Pues vámonos Vamos para arriba ya tenemos la estación espacial Ya iremos por los planetas y tal, ¿vale? Vamos por la señal esta Que nos interesa la de la antenilla ah, Cuidado con eso Asteroide. Quiero ir para allá Semanas, sí, hombre, claro Va allí lo que es otro planeta, ¿eh? Sí, ahí ya hemos estado Parece, o pues. ahí hay un intensificador de señal Y ahí ya hemos estado, no sé por qué Me manda otra vez para acá, pero bueno Para triangular, pues yo triángulo Ahí de medio lado Pero llegamos Yuh. Guapísimo, ¿eh? Venga Ubicación de triangulación adecuada localizada Pues vamos para allá ¿De acuerdo? Un chorro de misiones, parece que no Pero fiaros es lo que tenemos que hacer para el container de almacenamiento Venga, ahí podemos aparcar Para que no nos cueste luego despegar ah, Aparcado Fenómeno Pues Estupendo, musiquita no toda épica. No lo identificado. Anchadita. Primero, de la señal que no se nos olvide. Así si la veo, la antenilla. Aquí, vale. Cuidado con la centinela. Guardar y trazar, ¿vale? Que no se nos olvide esto El enclave, enclave de Okinaga vamos a poner? Nos da datos de navegación ahí muy ricos Para llamar a nuestras naves Muy bien Y Perfecto Algo por aquí que saquear Que lootear Sí Sí Esto lo voy a eliminar Pero ya Una fija de esa para los piquen ¿vale? Muy bien Aquí tengo el pasarla, como tenemos ya uno Genial Carbono, bueno Parece este que no ha recargado aquí A ver la garrapata, ¿tú qué? Sí, la tenemos ya Esa no la garra <ríe> La garrapata no ¿Eso qué? Centinela, vale Cuidado que está cerquita el centinela A ver, la tengo Vale, el identificador de señal, tío Venga Vale, construimos. Localizo primero. A ver qué tenemos por aquí. Que siempre viene bien. Localizar la estructura. Cercanas. Allí. Algo me marcará. O no? no. lo he visto. No sé qué señala. sí no. Fuera del espacio, sí Asentamiento menor Fuera del planeta El que yo he marcado, ¿vale? Torre de transmisión Lo mismo esa Asentamiento menor Yo la marco también Ah, no me deja Esa fuera del planeta eh, El centinela, cuidado Cuidado ¿Cómo vamos? es la nave Y por aquí Bueno Ahí vamos Cuando esté más chungo me recargo. Bueno, podamos recargar ya. Me cuesta menos. Uf, no sé cómo voy de fósforo, chaval. <risa> Espero tener fósforo. no carbono y carbono condensado. Yo no lo veo en el fósforo donde está, pero bueno. Ya veremos. La leche fresca. Podemos consumir para hacer otro espacio, ¿vale? Ok. Lo dicho, no lo veo. En el fósforo. Bueno, no está dando que es lo importante. Volvemos aquí a la señal Y le damos ya A triangular ubicación pues Genial Toca la tercera baliza, ya lo hemos hecho Que es el espacio para contactar con Artemis. Dame esto, me lo llevo Entramos aquí Esto lo Reparamos Venga a ver qué nos da Ah, esto es poquita cosa Mira, ¿cómo que no, módulo de protección tóxica Bueno, bueno, voy a instalar ya A ver si podemos Bueno, bueno Qué bueno que viniste ya, Encima un S, tío Estas cositas Esto está genial El sistema de filtrado si de toxina de No sé si lo tengo o no ¿Dónde va esto? Dios, no tengo Creo que lo tenemos ya, ¿no? No tengo espacio en el Sotras, ¿eh, tío? Para instalar esto Esta tecnología Creo que no, creo que tenemos que hacernos un nuevo hueco ¡Ay! Qué lástima, pero creo que es igual que este, ¿eh? Ahora lo miraré Sí Módulo de protección tóxica ese Esta es barrera tamizada, no lineal Protección contra la radiación Este es desconocido hasta que no lo instale, tío Acá me están haciendo mucha falta Este no sé yo, tío Este mola porque es del tanque de oxígeno Tanque de uranio No le puedo quitar ninguno, tío El colector de hidrógeno Energía de panel solar Ah, esto es para el soporte vital, ¿vale? No sé yo, tío Es que es un S, ¿eh? El que te nos ha dado Ojo con eso, tío este por quitarme este Vamos a ver Este me da protección ante la radiación Escudo de daño por radiación y protección ante radiación, ¿vale? Lo voy a almacenar de momento Y me pongo el otro Es un S también, desde luego Vale, voy a instalarlo Tenemos pocos y tenemos que mejorar el Sotrae De toxicidad Escudo de daño tóxico <risa> Ya no sé, tío Yo lo veo mejor a... A este que hemos puesto, ¿vale? <ríe> a ver, lo cargamos ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué me pide amonio? ¡Vale! ¡Ostras! ¿Y amonio no tengo? Pues nada, nada Puede estar muy bien, pero hasta que no tenga amonio Tengo la batería, pero... No sé si utilizarlo o no Venga, vamos a utilizarla, ¿vale? Para, para ver la protección, tío todos los tanques de soporte evitado Esto no se lo puedo quitar Vale, que nos da más 32 Y más 10 Bueno No sé si he hecho bien, he hecho una prueba, ¿vale? Este en que eso, pues se lo pongo Tengo este también está ha sí o no? Qué follón sí, ha sido este Este le he quitado Protección ante la radiación y el que no hemos puesto es ante la toxicidad. Año tú tóxico. Vale, vale. Estamos huecos para meter ahí más, más tecnología. A ver. Si me sirve esto o no. La toxicidad. De momento no. Vale, es lo de la calor. De momento. A ver, me meto aquí. Compruebo a ver lo que tenemos, a ver lo que nos da investigar espécimen o espécimen y extraer nanite. pues nada muy bien yo creo que vamos bien <ríe> es que estoy ya saturado de tanta información y todo A ver, aquí la la de esta he cogido mi pues no lo sé así la llevo identificador de señal perfecto para el espacio que nos vamos del tirón vale me meto aquí entra para acá vale tenemos lo de la toxicidad que es para los planetas tóxicos tenemos el de la radiación para el planeta radioactivo el calorífico para el planeta de calor y me faltaría el, el de hielo que es a tecnología no la tenemos todavía, de acuerdo pero bueno, ahí estamos ya, progreso de la triangulación 100%, solo entre las estrellas ver, voy a mirar alguna cosilla por aquí, esto no este a ver vale, hemos ido aquí aquí tenemos otro punto de control clave de Okinaga en clave clave de, del fallout Ok Clave de oquinaga Yo voy a poner en clave Mandolero Vale en clave, bandolero 7.0, y lo tenemos Ya sabemos que nuestro Todo se va registrando ahí, ¿de acuerdo? Así que muy bien, Solanio. Solanio es comida, nada Plata, fósforo y cobre, nada Flora copioso, fauna moderado Clima deshidratado Y centinelas constantes A lo mejor que ni agua, a ver Este planeta Está predominante a los viking. Nivel de conflicto moderado Y economía, construcción y suministro medio Bueno, pienso que vamos bien Vale, vámonos para el espacio Estamos ahí encima, me quedan dos planetas Por descubrir en este sistema Aquí vamos, hasta un tiempecillo, ¿vale? Tengo que ir... He perdido la señal <ríe> vámonos Venga, aquí me supongo que ahora la... Hablará Artemis con nosotros ¿Vale? Ahí está Respondemos Ok, está el interior de nuestra nave La primera vez que surqué los cielos Sí, ahora está hablando, ¿eh? En idioma original este de viajero La primera vez que los cielos no tienen idea de qué esperar La belleza, el misterio, la aventura, el peligro ¿Y aquí estamos? ¿No? Pues sí, la verdad que sí Que todo se... Se magnifica aquí en el espacio La belleza, todo eso, el misterio, la aventura Muy bien, el peligro también, todo está aquí Muy bien reflejado en el juego, ¿eh? No sé por qué esto no, no le gustó tanto a la peñita Ahora creo que lo está jugando más gente, el No Man Sky, este... Marga la redundancia Pero... Es genial Allí Dragon Azul JM nos lo indica allí Vale, tengo ese, ese NIE en, en PS4 En Playstation Y bueno, ahí las la unidades Nos dice la velocidad BC1, el escudo lo tenemos a tope El cañón Bueno, ahora mismo no puedo mirarlo Aquí estamos, vamos al lío Vea el terminal Otra vez, como antecarga tus datos. Venga, vamos a encontrarnos. Bien, por fin, chavales. Ojo ahí, ¿eh? <risa> Venga, el L3 para escanear el entorno. Eh, estamos en el espacio. Mira aquí las nubes. Vale. Ok. Ya los datos. Activa el terminal. Venga, ya tenemos ahí las señales. Yo lo he dejado ahí todo marcado. A ver... Allí tenemos que ir ahora Vamos para allá ¡Vamos! ¡Que nos vamos! 3, dos, uno, cero! No me digáis que no está guapo Podemos meter también la... La otra vista, ¿no? Pero me, me gusta más esta En tercera persona Tiro para allá, tiro para allá Ahí De medio lado, aunque sea... <coughs> Perdón, las dos sillas se me acaba de quitar. Me ha atacado fuerte los virus este año, eh, chavales. Todo el mundo ahí los, los hospitales saturados. Se van a poner en huelga ahora los sanitarios, madre mía. Yo no sé qué vamos a hacer, chavales. Los de las capitales estas importantes, Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, toda esta, Bilbao. Valencia Se me va a poner todo en huelga allí para, para que te vea el médico Tienes que echar instancia al ayuntamiento o a, al ministro Venga, aquí estamos, chavales A ver si puedo aparcar por aquí o algo Quiero aparcar ahí en lo verde en lo verde, en lo verde Ahora subo para arriba Aparcado Ahí, que no me cueste Salir del planeta Otra, qué guay Chavales, otra antenilla de estas, ¿vale? vale ¿Puedo activar el escáner? ¿Me he olvidado? Sí. Perfecto. De la nave y todo podemos activar el escáner. Así que muy bien. Salimos. Mira, planeta nuclear, madre mía. Ahora me haría falta radiactivo, así que. No tengo de esto protección de esa. Vamos a buscar el escudo. Eh, amigo. Dame un escudito. Ya hacer dentro de la nave, ¿vale? Pero me meto aquí. Ahora activo la señal y todo. Vale, ¿lo veis? Aquí no me quita vida la radioactividad. Entonces vamos a necesitar eso que hemos visto antes, tío. La nave so... topetada de, de cosas, tío. Uf. Dios mío. Estas cosas. Pepita de oro. Analizamos, ¿vale? Que nos dé oro. Ganamos un hueco. Que vamos muy lleno. Ay Dios Esto es el Minotauro Claro, por eso no veía yo el fósforo Referencia rápida a ese traje, ¿vale? Nos está pidiendo mucho y vaya que nos lleguemos a la nave Y. ¿Y para qué quiero más? Está aquí, cobalto ionizado Aquí, que son materiales Ya más elaborados, ¿vale? Y andaría más o menos la cosa. Este tendría que venderlo. Uf, lo mismo lo descarto, ¿eh? Lo mismo descarto creo que no me daba mucho. No me acuerdo lo que me costó hacerlo. Pero bueno, la nave sí tengo ahí para meterle un par de huecos todavía de, de modificación. Venga, vamos al lío. Nos liamos. Damos este. Radiación, ¿vale? Instalamos. ¡Ay, no! Ahí vaya muy rápido. Y sí, tenemos espacio Ah, no, pero no es No es aquí No es aquí En el exotraje donde tengo que quitarlo Que tengo que quitarme este Alguno me tengo que quitar, vale <ríe> Esto no me lo quiero quitar que son los tanques de soporte vital Debería de estar junto a este A ver, lo puedo mover A ver No me deja moverlo. A lo mejor con algún hueco libre, sí. O tengo que quitarme este. La toxicidad, que este es el planeta no es tóxico, radioactivo. Almacenamos, ¿vale? Ahí. Ahora, a ver si me deja mover este. Ahí. Esto de soporte vital. Tenemos un B, una que es mejor. De acuerdo. Ahí. Este Ahí Este creo que es para el agua Sí, o sea, no submarino Este me lo podía haber quitado, tío Este que me han dado Ah, vale Este era, ¿no? Sí Vale, lo instalamos Ah, bueno, un momentillo Que quiero mover este De soporte vital Aquí Aquí Instalamos este nomás que esto no cuesta dinero Ni nada Instalarlo Vale, y ahí tendríamos tres protecciones, vale Quedaría este Que sería el de toxicidad el, Me podría quitar el de la microburbuja de momento De acuerdo Que es para, para los signos submarinos Este de momento no, no me hace falta Estuvimos probando en el, el anterior sistema solar Venga, instalamos este para que tenga más, más espacio de tecnología Ok Ok cargamos. Ya no tengo, ¿eh? No sé si me ha devuelto la, la batería o qué. Ah, yo lo cargo. Ahí está. Trataremos ahí un poquito también tocado. Pues venga, con cinco de fósforo. A tope, ¿vale? Ahí. Y me quedarían estos dos. Que si sí es que le hemos quitado... Esta es del láser, del una, una mejora Moderada, me dice No sé por qué se lo he quitado Lo podríamos instalar, a ver Ah, no, vale, porque se me quedaba Sin energía, ya, ya, ya Por eso se lo quité, vale, vale, estupendo Necesitaríamos Otro panel de cableado, vale Y poco más Perfecto Recuperamos soporte vital habíamos hecho antes, que se lo habíamos quitado Aquí saludo al máximo Perfecto Vamos al siguiente ¡Ojo! Se ha hecho de noche Menos mal que tengo la linterna <ríe> ¡Eh! ¡Animalito! ¿Por acá amigo! Agarra patilla esta Otro por allí Diferente, pues tengo que ir a por él, ¿eh? Antón identificada no si nos va a comer la planta esa se identifique ya. No, no. Sí, esta sí, pero la otra no. Aquí okay. A ver, que no lo pierda. Ahí está, amigo. Eh, ese. Vale, genial. Que los animalitos hay que descubrirlos rápido, ¿vale? Luego lo otro me da igual no hemos venido a investigar este planeta ¡Ojo! El ¡Huevo este, tío! ¡La planta esta! ¡Madre mía! ¡Buah! Tenemos ya todo, ¿no? Más o menos Identificado Plantita y todo ¿Eh? ¿Eso qué era? Sitio de inhumación natural Está muy lejos, tío Pero lo puedo marcar No sé Es algo raro Vale, sitio de inhumación, ojo ahí Madre mía Venga, vamos A lo que vamos Aquí A ver me he ido Subí ahí arriba De acuerdo Hemos dado ya esto, ¿no? Que no lo recuerdo Le doy otra vez Creo que no No, no, no, no esta es otra, estación de cayotis Perfecto. Eso hay que darle rápido, que si no luego se nos olvida, se nos pasa. Y no puede ser eso. Venga, ponemos pues esto de aquí. Si no se buguea. Ahí. Está fuera. Oxidado. El soporte vital. Muy bien. Supongo que bien. No se ha encontrado nada Vamos para la escalera ya, eh no sé si me falta allí algún De este Vale y va lo terminal, vamos para arriba Este ya podía saltar ya arriba A ver si no me caigo Ah, sí, sí, me caeré sí, Y me haré daño, sí, sí Muy mal Esta vista es difícil Ya he subido para arriba Ojo ahí con la toxicidad y rollo, eh Menos más que tengo ahí activado lo otro, pero bueno venga, vamos ahora lo recargamos eh, porque me ha quitado vida, tío, ahora me ha subido raro bueno me ha quitado poco, no pasa nada pero vamos vamos a atacar un bicho o algo ok estamos ya aquí arriba, eh, de la Lanterilla, la la torre de holocomunicaciones. <ríe> pues estupendo, múltiples origen de señales disponibles. lo que nos interesa. Así que... Venga, activar Para larga distancia. Tiene esa señal directada, iremos para allá otra vez. Y aquí ya tenemos a Artemis. Artemis. Venga, yo mío. Qué algo de trabajito que me ha costado encontrarte. Triángulo de autoposición, avísame cuando esté listo para recibir algunos datos Firmamos. excelente, estamos llegando a algo, un momento Voy a... Artemis transmite, transmite unos da datos propios Un mapa estelar que muestra los cielos alrededor de su ubicación, ¿vale? Para tratar de encontrarlo, lo yo creo No tengo equipamiento, no sé dónde estoy, ¿vale? Eso es como el principio de el empezar del juego Vale, que llegamos ahí no sabemos nada Voy con enfoque a la vía usanza He dibujado las estrellas pues Vale Entrará muchos locales Capaces de hacer coincidir nuestros patrones estelares Mi nave estaba cerca Así que nos estaremos muy separados Prepararé mi traductor Para que pueda entender lo que dicen Primero tendrás que calibrarlo Sí, sí Estará con unas cuantas palabras Pues ven, a calibrar De acuerdo Buena suerte, quizás nos vemos pronto Venga, no me quiero ir de este sistema solar Espero que esté por aquí Traductor de, Artermi, de Artemis Analizador de lenguaje automático Positivo traducción automática Ha de calibrarse cargando con anterioridad datos de traducción existentes Positivo de disponer en una ocasión de red con Artemis para su funcionamiento Sin acceso a un servicio de alojamiento El circuito integrado permite una traducción en tiempo real Limitada a una pequeña cantidad de palabras bueno, oh, pues está muy bien, ¿no? Supongo Tecnología guardada en el catálogo Vamos a ver dónde instalo yo esto ahora otra vez Madre mía, la tecnología que yo otra vez a. La... ¿Cómo oh, que estamos ahí sin... Sin de esto? Sin protección Vale, la... La de radiación Esta batería de iones tengo, no sé Venga, uranio Creo que tengo más Por ahí andará 56 por Ya, ya Ay, Ya, ya, hombre Venga, construye el traductor de arte mi... Pero aquí lo tengo que hacer Madre mía No, aquí no Vale, pero aquí no me sale No sé Unidad de investigación Construcción, no, no, no lo tengo yo mover A ver, tú yo en el inventario Vale, vale, en el inventario, ojo <ríe> Ok no lo veo, eh Está lo de Arte No me lo dice bueno, eso tengo que mirarlo, ¿eh? Hmm. Está mi intensificado De señal que no quiero perderlo Tampoco Aquí arriba, vale, vale ¿Cómo lo construyo? Construyo en el inventario, pero no Estoy en el inventario y también podríamos crear Pero no, no lo veo, no me sale Ganador cuántico, que ya lo hemos aprendido Chavales Yo no lo veo A ver, a ver lo de la construcción Yo me vi de aquí abajo a la nave Y ya la miramos más tranquilo Que me está dando otra vez la La cosa chunga esta Qué raro Ahora miramos Acceder a los registros Pues sí, supongo Es un juego que me está atrayendo un montón Como veis Me absorbe bastante Muy inmersivo este juego Vamos a ir subiendo esta misión A no que nos interesa Así que vamos Un momentito Ya estoy por aquí, disculpad Venga, vamos a ver, aquí no hay nada más Vamos a hacer eso como sea de acuerdo Vamos a ver Ojo ahí, ¿eh? con las palabrejas estas Solo sabemos una de momento Así que nada Yo me llevo mi chisme este Este que para abajo no Venga, bueno. Vamos a bajar esta escalerilla Así llevo la nave y tal Creo que me falta un contenedor de esos por, por descubrir Vale Me voy a tirar aquí a la escalerilla Tírate Y sin que te haga pupita Ahí Vamos para mi nave Y a la e. Eso es lo que marcaba antes, vale Ya le hemos dado Creo que me quedaba uno, eh No sé si lo hemos visto los dos Creo que me quedaba uno Ya lo tenemos maquinaria dañada Estaba ahí todo el rato pitando esto también Vamos con la pringue Ok Paramos Tible de lanzamiento de nave Voy a ver, vale Aquí, perfecto Aquí nos hemos estado y nos da una palabreja del viking De ti Palabro Estupendo algo más por aquí Aquí es donde quiero mirar Aquí que estamos a salvo De momento Que no me actúa el terreno Enciende la, la luz, me dice Ya, eso sí lo sé, tío, lo de la luz Vale Ahí Muy bien ¿Y ahora qué? Me dice tú el traductor Construyen el inventario Pulso aquí Me debería de, de estar señalando algo ¿Vale? Porque siempre que me dice de instalar me, me lo señala aquí un espacio de esto Y no me lo está señalando Y yo no veo el El producto que me dice <ríe> ¿Vale? Yo no veo por ningún lado el traductor ¿Será un fallo en la matriz? No, tengo ni idea, chaval Ay, Dios Lo mismo tenemos que hacerlo en la base o algo qué otra cosa Aquí nos sale A ver, un momentillo Me voy a quitar este lo Almacenamos A ver Un poquito de mosca Vale, eso es lo que yo decía lo que Tenemos que instalarlo aquí, chavales Ok, mira, si tengo ahí Para instalar un montón de tecnología, tío Damos espacio, ¿eh? De aquí para pa la tecnología, tío Pero de gordo, ¿eh? Por un tubo Bueno, imagino que se lo podremos comprar con una neta, Eso espero Aquí está el traductor, tío El guante NBQ Que ya me lo, me lo construí todo De momento no, no lo quiero Había unas cosas ahí para, para hacer ¿No veis? Y tenemos el avanzado y todo Yo Me lo compré también Pasa que el cubo Tenemos uno de dos Lo malo y paneles de cableado, 0 de 3. Ya estamos con los paneles de cableado, tío. Enador cuántico me lo puedo crear. Y, y bueno, a ver. Me Supongo que vamos a empezar por este, creo, ¿eh? El simple. Pienso yo, ¿eh? Vale, tengo aquí un montón de cosas para instalar la tecnología, chavales. Un montón. Algunos no me lo... Presos de toxinas, no lo sé Cuando tengamos espacio Tengo hasta las botas y todo, ¿vale? ¿Es ¿Este el traductor de Artemis? ¡Míralo! ¡Es este! ¡Es este! Traductor de Artemis, ¿vale? El otro era otra cosa que me compré otra tecnología Es este, chavales Bien, menos mal que lo he encontrado Ahí Venga, microprocesador que tenemos Y cobre que tenemos Bien, tío, bien ¿Vale? Esto como no lo se ve a hacer Pues estamos aquí aprendiéndolo Otra cosa no tenemos Vamos ya el traductor equipado. Tenía que haber equipado el otro lado, pero bueno. Voy a cargar este. Un poquito de uranio. Aquí? Y este, en palabras traducidas, uno. uno pues vale. Conexión de red con arte. Con Artemis. Aquí estamos, aprender palabras Los seres vivos alienígenas hablan en diferentes idiomas Que no se entienden en un primer momento Aprende su idioma para comunicarte con ellos Habla con los alienígenas, los planetas Y las estaciones espaciales para aprender su dialecto el Alienígena que veamos, tenemos que hablar con él Aprende palabras de ruinas antiguas Que ya he descubierto algunas, ¿vale? Y sitios históricos Está la, un autotraductor en tu traje Para traducir conversaciones Eso no puede venir genial Tengamos sitio. Lo instalo porque los tengo El S y todo, ¿vale? Ya me lo compré la habilidad, tío Entender palabras, más información Nada, de momento nada, solo la las estrellas Bueno, calibrador Otra vez, madre mía Puesto habitado detectado Es pues que un puesto habitado Para hablar con seres vivos alienígenas Pues venga, vamos para allá Vale, me la ha marcado por ahí cada 7 horas. Vale. Voy a... escanear un poquito eso que le echa a este, tío. Vale, una talamita de esta. Eso parece la mina, otra entrada de mina, vale, pero no... No la voy a hacer. No es lo que queremos, Vale. Si no, nos desviamos de nuestro objetivo y no... No es lo que queremos. Esto sí, porque nos viene muy bien. Vale. Todos estos minerales, todas estas plantitas. Eso siempre he hecho ahí un... Un vistazo antes de irnos Posito de plata, muy bien Aquí nada, la nave, nada Vamos para la nuestra Vale Tenemos la de aquí, ¿no? Del puesto este Le di antes Lo doy otra vez Ok Esto viene bien porque siempre guardamos partidas Así que genial donde voy Voy coyote. Venga Están volando por ahí Un hostio Vale Los tengo Y A ver si no lo tengo Los voladores Vale La flora esta Bien Ahora sí me voy a escanearla Muy bien Yo creo que por ahí Vamos bien Vámonos Sin estrellarse mucho <risas> Cuidado Bien, vamos bien Vamos a escane ahí Sentamiento menor Ahí, yo creo que es ahí, ¿eh? más o menos Yo creo que ese es el sitio Ese ya lo hemos marcado De acuerdo Pero a ver visto ese Venga, vamos al puesto habitado este A hablar aquí con la peñita Vendo ahora Ok Vamos viajando, mira aquí Ojo Ojo ahí el cráter que hay Me doy por si acaso, descubrí algo Pero bueno, vámonos Ser vivo alienígena Es ser que quiero Ahí había otro asentamiento, pero bueno Que no voy a ir De acuerdo, vamos al que nos pide ¡Eh, eh, eh! qué es esto? No, pero ¿qué es esto, tío? Otra movida, ¿eh? ¿Tengo de aparcar? Sí, sí, pues entonces aparcamos Macho, ya me están... Ok Me parece esto muy grande, vale Aquí podemos hablar también con las líneas, pero no es lo que nos pide para calibrarlo, ¿vale? A ver si hay algo, lo. Luego... Antenilla o lo que sea para poder. No hay nada. Eh, ojo, la toxicidad, ¿eh? Ya te digo. No tiene antenilla esto. Aquí para llamar a la nave, ¿vale? Pero. No es lo que quiero. Oh, peta. Una grúa. Una grúa. No sé si me interesa ir aquí a este. Quería señalarlo o algo, no sé. ¿Cómo lo descubro? Part partimento ancestral. Estructura. ¿Qué quiero? Debería tener una antena, que no la veo. Ahí eh, hay algo. Entrada que no tenga subida arriba. Por aquí. A ver. ¿Qué hay aquí. Nada. Protege. Aquí, estructura descubierta, bueno. Archivo planetario Algo es algo vale, quería registrarla de alguna manera Parece que la hemos registrado De donde hay un ascensor o algo No tengo que subir por escaleras, tío No, parece que no <ríe> Vale, aquí nos protege, se supone No veo la antenita, ¿vale? Para, para reclamarla y tal a ver. Vale, tenemos dos, pero no son los que... Cayote y... y Kempe no, no tengo ganas de... de renombrar Lo registramos y ya está, ¿vale? Siete de nueve Venga Es que ya digo, me gustaría... Darle a la lanternilla pero no la veo, ¿eh? No, la antena bueno, a ver mi nave. Podríamos subir para arriba o algo por la escalera esta, pero ya os digo, estaba buscando un ascensor o algo. Aquí viene gente y todo, no, no puede venir porque estamos nosotros aparcados. Arriba seguro que hay algo, tío. No sé. Me ha dado la expulsión. No. Es el vivo. Llegada en 7 horas, me dice este. Marcado. Me parece importante eso. Ir a Gama. es Otro sitio de esto. Inhumación. Ay. Bueno, no es lo que queremos, ¿vale? Para que podíamos Quedarnos con esto O algo de alguna manera Con la... Debe estar por ahí Para que no la veo La antena Así que nos vamos Que aparque otro Y hacemos sitio Yo me tengo que ir Mira, ahí han aparcado Vale, vale Yo sabía que llegaba Peñita por aquí Z No sé qué será esto, eh A ver Hay algo por aquí Echan vistacillo Por aquí arriba, vale, no Allí hay un montón de naves, vale Podemos aparcar allí la nuestra A la siguiente, yo no sé A ver, no lo puedo marcar esto, este sitio No, no me deja ahí Una estación espacial, vale Parece, pero terrestre <ríe> Un helipuerto de naves Vamos para allá a ver el amiguete, el asentamiento, no, el amiguete, ¿dónde está? ¿Qué, tío? Marca por aquí. ¿Qué? ¿Una nave tú? ¿Le puedo disparar? ¿Eh? ¿Por ¿Qué me sale señalar, tío? Ni idea, eh. Ojo. Creo que le puedo disparar, ¿eh? La tengo muy lejos. Mira para. Para marcarla. Allí no. No sé, tío, por qué me marcaba esa nave. En el radar. Piratilla, ¿vale? ¿Puedo dispararle, está por ahí por detrás, ¿no? Del.. Se ha metido ahí, tío. Si se ha metido aquí la cueva o algo. No. Se ha ido la nave. Me he perdido un poco. <ríe> bueno. Como corre esta nave, no? Si tenemos más motor Corre un montón esa No tenemos todavía motor suficiente Para alcanzar las naves 11 minutos Asentamiento No quiero hacer eso difícil Está bien, ¿no? Pero no No es lo que queremos A ver, subo arriba. Espacio. ¡Eh, eh! Voy a a nadar a la anomalía sobre Artini. A ver. Mencador de nave. Se ha rechazado, me dice. Espacio llama a la anomalía del menú rápido. ¿Cómo llamo a la, a la anomalía? Aquí, aquí. ¡Ojo! Aquí, vale, vale, donde está en, rojo, en verde ¡Ojo! ¡Ah, ¡Amigo! Vale, vale mm. Comprendo Pero ¿y lo otro, tío? ¿Y aquello? Es que le han dado Vale, la estación espacial Pues está ahí, ¿eh? Y la otra señal la he perdido a ver, a ver, a ver, a ver A ver, que nos registramos aquí Malía espacial Habla con nadie borde de la estación libro el traductor Esa es la que estábamos haciendo No sé por qué me cambia ahora de misión Con la anomalía Y me tengo que hablar con ellos antes de Irme para Para <risa> Vamos a ver ¿Qué ¿Qué os parece? Es irme Ante la anomalía, ya que la hemos llamado Bueno, tengo yo aquí Misiones ya pendientes, macho Madre mía la batería de iones Eso ya lo tengo A ver ¿Puedo hacer eso? ¿Cómo va el tema? Lo mismo Que claro, es que vamos súper petados ya Otra vez Buah, combustible espacial. Por lo mismo lo uso, macho. El soporte vital. Pff. Madre mía, este se nos ha quitado ya también. tenemos uranio. Tecnología recargada. Vale, por eso voy buscando más, más contenedores y tal, pero traje, tío, aquí la tecnología muy mal, ¿eh? tenemos que mejorarlo ahí la nave tenemos aquí dos huecos no tengo tecnología pasearlas creo que le van a dar ya, lo voy a destruir tengo otro eh, eh. sé que hago mal, pero bueno aquí creo que no es pues tiene que haber algo otra vez, otra vez. No sé si tendré que quitar alguna otra tecnología o qué. Para la protección térmica, no lo no sé, chavales. Protección espacial. Aquí está del espacio, ¿no? Psst. Qué lío Reciclador de onda. ahora tecnológica. De la escaneo de herramientas Vale. Para localizar entrada de cuevas naturales, dice. Contienen flora peligrosa. <ríe> y el los alijos de suministro también. ¿Se que pero estacionar la tecnología parcialmente instalada? Vale. Está en el sistema escaneo de la Vale. Nos vamos a la multiherramienta. ¿Tira esto? No este, leche que no encontraba Reciclador de onda bueno, lo teníamos ahí, pendiente, tío Vale, vale Mira, Otra misión menos, tío No tengo tecnología, ¿vale? Para la multiherramienta hay que tener, bueno sí tengo, pero hay que tener cuidado que se nos sobrecarga esto no lo tengo instalada Pero bueno, el campo de fuerza Venga, otra misión menos, supongo Vamos para allá A ver la Anomalía de la nada, la noticia sobre Artemis Vamos a ver esto, que eran amigos, ¿vale? Son amigos A ver Cuidado, cuidado he chocado ahí un poco, ¿eh? Un poco, bastante Aquí estamos otra vez ¿De acuerdo? La anomalía espacial Aparcaos Ven, estamos aquí otra vez A buscar nada que está allá arriba Ah, yo espero hacer bien, ¿vale? vale Corvas, tengo algo para los corvas. Ah, no, este un viajero. Ariadna. Vale. Ya nos contó todo. Arianna. Vamos allá, ¿dónde está este? Aquí. Hola, amigo. Aquí tenemos es este sacerdote, nada. Nada, ha visto una señal. Entidad, viajero. ¿Has contactado Guente Artemis? Venga, hablamos. Sobre nuestro encuentro con Artemis Quiere conocer a otros viajeros Pero ah, parece que amigo Artemis ha olvidado nada Curioso, lo ves Eso es lo que es. Porque le preguntamos y no quiso hablar del tema Así que bueno, vamos a ver Qué nos cuenta este Es bueno ayudarla, vale Pero nada, te advierte que tengas precaución ¿lo ves? Vamos a preguntar quién es el Artemis No nos podemos frear ahí de cualquiera De cualquier desconocido Eso vale para todo, en los videojuegos y en la vida real <ríe> No sabes quién te va a apuñalado ahí por la espalda Puñalada trapera Ente Artemis Era, es una entidad viajero, ¿vale? Una como tú, ¿vale? Eso sí, no lo tengo claro Nada le ha puesto a salvo Y nada lo conocía Vale, ¿qué es este? No se llama nada, hay nombre que le han puesto este también Esta entidad puede ser Ente Artemis Pero una interacción diferente, otra forma de existir de Ente Artemis O un fraude Al universo no le gusta nuestro pequeño hogar Si no aceptamos sus leyes nos castigarán Las leyes del universo Nanita recibida 80 Mercurio Ojo que tenemos mercurio ya No sé para qué sirve Pero Tenemos 150 de mercurio Tenemos cero Así que muy bien Pueblo guarda Con la nada De agujeros negros Estaciones del ala. Los viajeros Helio y Ares Ofrecen suministro de nanita Cambia la misión Vale Pues con el ruidaco del Del robot Venga vamos a ver y sigue ayudando, Arte, sigue ayudando a Artemis Compra planos tecnológicos Nuevas partes para la base A bordo de la anomalía Me dice Madre mía Lleva a cabo Misiones de los viajeros del Neso Intercambio de descubrimiento y Productos raros por nanites Vale, muy bien Hay que seguir, ¿eh? Pues nada, nos vamos con Artemis Vale a ver ahora si podemos Quería comprar tecnología Para mi traje Este que le puedo ofrecer regalito Ya, ya se lo di al otro, ¿no? Vale, todo esto creo que ya lo no Hemos hablado, no voy a hablar más con él De acuerdo Estoy mirando así cosilla alguna Tienda por aquí Nada, tú no vas a vender nada, ¿no? Amigo tengo que encontrar las calerillas que me lleven a... A ver... Aquí nada... ¡Ay, que me he pillado! <risa> ¿Y el rabo este que qué ruidaco hace, tío? Vale, creo que era por aquí, ¿no? ¿Dónde estaban estos? Aquí Si ¿Sí podemos comprar... Tecnología... Espacio para eso traje, tío Necesito... Investigación de nave, ¿no? Acción de investigación... De construcción... Claro, de esto me interesa... Pero yo lo que quiero son los... Oh, de estos de construcción, ¿vale? De, de guardado. Ella <risa> ni me sale. Y necesitamos más cosas. Que no me da este. sí, sino, muy bien. Tenemos siete datos todavía. Caja de luz, que no es lo que quiero. lo de mensajes, que no, que no. Pero yo cosas de esto. El puerto, ya iremos a todo eso por él, ¿vale? Todo esto hay que. Hacerlo Aquí para los transportes Acuáticos Que ya lo tengo todo Alcomanías, postes Módulo decorativo Módulo decorativo Ya digo Pero no sé será No, yo lo estuve buscando Y aquí no venía Esto era todo decorativo ¿Vale? Había para guardar Cosas de comida No sé qué historia Pero no No es lo que queremos Un montón de cosas Yo lo estuve flipando Porque había almigoneras Y de todo Así que bueno compostera el farol puede estar bien <ríe> El farolillo Ya que sé, que no, que me espero No podemos hacer nada ahí A ver, este que este si sí ayudó bastante, el exotraje Vamos a ver, amigo Si ayudas ahí a meter más tecnología Es que nos pedía muchas cosas A ver Esto lo tengo A lo mejor es que por eso lo tengo todo comprado, ¿vale? vale la tecnología pero yo necesito espacio espacio para eso traje esto creo que aquí no era era la estación espacial ¿eh? pienso yo esta es de la arma herramienta no no nada lo que queremos ¿vale? bueno algo sí podríamos comprar ¿eh? Pasa que ya os digo, no, no sé para qué sirve todas estas cosas <risa> La mira de combate Estaría muy bien Y demás panel de cableado, macho Van a panel de cableado, por lo que Bueno, lo dicho Que hay que comprar todo esto de aquí, poquito a poco, ¿vale? Esto estaría muy bien, taladro óptico Y todas esas cositas, ¿vale? Así que bueno, de momento nada Ahí el... Este que ya lo compramos, creo Impacto silenciado imperfecto Laboratorio de síntesis Nueva fórmula de producto Vale Pasearlo, no lo compré el 3, tío No digas que no El emerilio Pero bueno, ya lo compro, tío Supongo Vale, porque esto es laboratorio aunque tenga el emerilio ese, me hago el pase a las tres Puedo entrar en la habitación secreta de ahí de, de... la estación espacial, ¿vale? Es más inestable, no me la ha pedido todavía Pero me lo pedirá Batería de escudo estará Vale, esto es para nuestra nave ¿eh? Pero sobrecarga el equipamiento de menor escala Pero bueno El otro, ¿para qué era? La placa esta, inestable Ah, vale, para... Recargar nuestro lanzador de plasma No lo tenemos todavía el lanzador de plasma, ¿vale? Y el escudo Creo que sí, tío No lo sé Pero estaría bien aprenderlo, ¿vale? El escudillo para nuestra nave Ahí lo tenemos La batería para recargarlo, ¿vale? Cámara de minio, Dispositivo biológico de catalización Ni idea Hableado hidráulico Me lo pedirá ya mismo también Tecnología avanzada De momento creo que no, ¿vale? No voy a comprar esto Que seguramente lo tendré que comprar Estal de tormenta No sé si cogimos alguno de esos Creo que no Combustible basado en antimateria De alta capacidad Para los hipertruos de la nave, ¿vale? Para varios saltos de curvatura De momento creo que podemos pero bueno, esto valioso. El ácido, lubricante. Es que todo esto todavía no nos lo pide, ¿vale? El vidrio ya mismo no lo pedirá, creo. Pero de momento no, tío. No tenemos lo que yo creo. Lo que yo quiero que es el amonio, así que bueno. Cante y rollo. Nada, estamos aquí donde antes. Bueno, hemos comprado el pasearla así que bien, supongo. Vale, pero no guardado en el catálogo. Esto para la Sonave también. Para mejorar el Nautilus. Que es lo único que tengo, así que de momento nada, tampoco. Poco voy a mejorar el Nautilus ni nada. Ahora no, que no. Venga, vámonos. No puedo hacer más nada aquí, ¿eh? No ¿Vale? Ya me gustaría, pero no. Bueno, este de rollo. Vamos a por el Artemis. Habla ahí. ¿De acuerdo? Ya haremos todo esto, todo lo que podamos. <ríe> Porque vaya tela. Vámonos. Hasta luego, Arena. Muy amable, ¿eh? Tú indicaciones, varias. Estamos contenedores de de construcción para guardar la, las cosas, los materiales y todo. Con el puesto, vámonos, que nos cunda. Vale, me decía que habláramos con este, así que ya hemos hablado con él. Seguimos, porque yo lo que quiero es el tema de este. Seguir la misión, que nos dé los planos. De construcción Vamos para allá te lo tenemos o no, tío? Espacial, me dice Digo, el planeta No lo veo Vamos para allá Un día Se va a convertir en... A ver si llegamos ya Y me dejan ya, tranquilo Hacer la misión Ahí, ¿no? Venga de la atmósfera de Memphis RD2 Venga, tira Te este cunda Vale, aquí tenemos que aparcar aquí Yo me voy para el edificio Y ahora buscamos Perfecto, podemos aparcar y todo Esto es lo que nos interesa, ¿vale? Estas cositas verdes para aparcar ¡Aparcado! ¡Qué guay, tío, nuestra nave Verás tú cuando tengamos una nave mejor la cerramos, pero tengo que arreglarla. Y no estamos ahora para por la voz, que nos pide muchas cosas. ¿Qué pasa aquí? Clima, viento volátiles, ¿eh? ¿vale? Me voy para la de esta. Tenemos radioactivo, bien. Guardar. Y trazar. Aquí no me voy a parar a renombrar ni nada. En enclave, otro enclave. clave pero sí, que nos viene bien. Recoger, ¿vale? Se queda un poquito bugueado. Nos movemos y le damos. Cartamos. un juego que me estaba gustando mucho, mucho. Mira, jal de soporte vital. Aquí podemos buscar algo. Ya. Y, y calibramos. A ver, al inicio esta, a si lo encontramos. A ver qué pasa. Ok. Nanita. Muy bien. ¿Y ¿Hay algo? Parece que no. Apaga la linterna muchas veces allí. Ahí se enciende En el otro se apaga En el exterior O sea, en el interior, aquí Dame nanitas Lo primero Investigar especímen Lo segundo Y ya parece que no hay nada más A ver si encuentro al, al amiguete, ¿vale? Tiene que hacer un barrido o algo Yo qué sé Habitado, detectado, ¿vale? A ver si encuentro la señal. Ser vivo está allí, ¿no? Vamos, vamos, que está aquí en la casa esta. Claro, claro. Vamos. Eh, está nuevo. Haciendo un barrido mientras. Criaturas mías no son sé de la DG, pero bueno. A ver. Criatura, ¿cuántos tengo? Tres, guay. Si sí, sí, podremos llamarla, dice que sí, ¿vale? De momento no. No la necesitamos. Que me voy, que me voy. Ahí, mira, para aquí estamos, ¿vale? Tío, oh. Esto silenciador, no sé qué. Es igual que el nuestro, creo. silenciador perfecto, sí, sí, sí el mismo, el mismo, nada, nada espérate, yo voy a hablar ya con el Lenin. a ver este es el dato de navegación, tristado hola, hola eh hasta que se me olvide, cableado por aquí vale Tengo aquí un montón de cositas estoy mirando, vale esto es nuevo, tú! Pues no tiene el cableado este Como mal Ya ves Nada, no tiene la matriz, y no tiene cableado Amigo, ¿cómo va? Malferez ¿Entruso de qué, hombre? No, hombre, si soy como tú quitar ayuda porque vamos a ver Oye, no tenía yo mi, mi traductor, macho Ahí ¿Cuándo tengo que utilizarlo? A ver Aplicación de una reliquia antigua, muy bien Pena Esta de navegación Eh, un 33, vale Aprende palabra de la reliquia ancestral Me dice ahora, eh Vale, vale Hay algo más por aquí que yo deba Ahí Para mí Se si va la... la linterna, tío Y no sé por qué se apagan los interiores. ¿eh? Porque se ve menos de la leche. Mira, aquí tenemos una tiendecilla. Así si tiene este cableado de tecnología. Y yo, está más oscuro ahora. unos componentes. Los componentes. Panel de cableado. Carillo, pero bueno, creo que necesitamos tres, por lo menos. eh ¡Fu! ¡Ay, qué leche! Comprar uno de momento Ay, no tengo La madre que parió, tío Cario de nave Paso a la nave A ver si tiene sitio Sí Me hemos comprado uno, ¿eh? es que necesitaba ahí Uno, voy a ver para qué era, que ya no me acuerdo Vamos a ver Tenemos por ahí que Aquí uno, vale El campo de fuerza Venga, se lo instalo ya porque lo tenemos pendiente Venga Y ahora miro y miro a ver ¿Qué necesitamos Por lo menos dos más ahí vale, tenemos la tecnología De nuestro Rifle, que va muy bien en vale, de momento no tengo nada para instalar Aquí creo que tampoco Y ahí sí Vale, esto por aquí con mucho hueco Pero bueno Traza de rumbo la carta planetaria esta De acuerdo De facto el detectado me indica Y tenemos que ir para allá De acuerdo Cuatro horas Una placa ancestral Muy bien Y la linterna ¿Para cuándo? Porque se apaga tío Pongo la linterna porque se apaga de ser un búho o algo La tengo encendida A ver, aquí <ríe> Seguimos igual eh, No tiene llama Vaya tela Bueno Gráfico de mejora de esos trajes <ríe> al revelarse revelará la ubicación de un contenedor de expulsión que contiene una mejora del inventario de eso trae, ya ves 116 tenemos pero no es lo que queremos tío está muy bien esto Pff. otro espacio para vale, eso trae hacemos lo compramos que tío si no me quedo sin dinero para el cableado <risa> ¡Oh, tío, qué mal! no hay, así que, bueno. Es muy caro. Estoy 16, pero estaría muy bien, ¿eh? Bueno, amigo, no ver. Vamos a ir para... para la reliquia, ¿de acuerdo? Y creo que no hay más nada para salir al exterior y ya está. Vale. Venga, vámonos. Está muy lejos, pues cuatro horas. Marcamos, no me hace falta marcarla, ¿vale? Está como para el noroeste. Salimos y para la izquierda. Vale. Espera haberle dado a la.. A la antenita. Muy larga esta misión. ¿eh? Esto va a ser un par de vídeos largos, supongo. Porque, madre mía, no para de darnos misiones. Ahora con el traductor este y tal. Vamos. Eh, vale. Tengo que salir para afuera un poco. Para que no me interfiera la atmósfera. A ver, ¿dónde está, amigo? Ese un poquito el escáner. Para que detecte cositas. Y nos vamos para allá Disponible Vamos a salir más para afuera Para el espacio Vale, este lo tengo descubierto, ¿o no? Seguramente no <ríe> Pero como no es lo que quiero Ahí vamos En una hora, ya, ya Un minuto No, una hora, claro Pues vamos Una hora ahí Vamos, vamos del tirón A la placa Placa ancestral, chicos y chicas Colonos Y colonas Qué mal suena Eh, qué te pasa tú Bueno, espero que no me ataque las plantitas, ¿vale? Hay que hacer lo menos dos calibraciones de estas más eh, Supongo pasado no de, de frenada cuidado aquí no sabemos lo que nos vamos contra sueños de la torni este extrañito absorbió hace tiempo la huella de una civilización antigua de algún modo deja salir a los la historia de los vikens en la lengua de mi propia gente se perdonará a los nobles viajeros su viaje por el cómodo no se verá frustrado así ha sido decretado la voluntad de Hill lo ordena los vikingos honrarán el juicio y la creencia de los ancestros Venga, buscamos ayuda con la lengua, ¿de acuerdo? a lo que venimos. El conocimiento de los vikings aumenta. Estupendo. Al 66, aprende palabra, Busca piedra del saber. Ahora nos dice, ¿vale? Con el visor de, de análisis. Venga, eso lo, lo sabemos cómo hacer, ¿de acuerdo? La que vea una, pues... Si es que la veo, claro. Sitio de inhumación, lo marco. Aquí parece que no hay. A ver. Cápsula de expulsión. Todo lo que va interesante lo marco Flora peligrosa Esta ya la hemos Marcado antes o Se ha investigado Maquinaria dañada también Es que si eso Pues borramos la otra Maquinaria dañada No veo ahora astral caneo Más proxita Más poquita esta A ver chavales Tecnología, ¿dónde está la piedra del saber? aquí en este planeta. El de análisis dice: Barrido de objetivo no es. El objetivo de la misión se puede pulsar: barrido de objetivo. Pero otros no. Yo, puedo con el barrido no, no me lo da, ¿eh? No sé si tendremos que buscar otro sitio o qué. ¿Cómo vamos? Fatal. Fatal de aquí de radiación. Para evitar la radiación me tengo que poner uranio en el traje. ¡Qué maravilla! Recargada. Estupendo. Doctor de Artemis por ahora. Bueno, está ahí funcionando. De acuerdo. Este me lo podría quitar y echarlo más para allá. Madre mía, cómo baja eso, chavales. Y tengo ya aquí un montón de tecnología. Claro, por eso no tengo. Sitio, sí, lo de mi burbuja, paquete de filtros, peor de fotones. Madre mía, de cosas. Chavales, combustible de lanzamiento de la nave. Por gastar, ¿vale? Gastar hueco y tal, porque madre mía. Chavales, el de soporte vital. Me gasta eso. que se nos va el otro en nada. Cubo de convergencia. Venga para la nave ya, hombre. De meter algo más de esto Refugio marino, no lo quiero para nada Ahora, fuera La nave, minería, construcción Investigación, baliza de guardado El intensificador Lo podría poner, el intensificador de señal Creo yo Oh, peta Me está dando aquí un montón de radiación y estoy agobiado Vale Esa es la nave Porque no veo las piedras del sol Eh, nuevo Rangogi Viken, que, que diga Eh, de nuevo Canea, canea Dolero Ay, que se me va Ay, que se me va Se me ha ido Cachi, iba volando, eh Eh, ese es, tío Te tengo, te tengo, te tengo quitrón que limón, eh acuerdo, perfecto Esto de nuevo descubrimiento, eso nos viene muy bien Pero yo quiero lo que quiero Parece palabra de una piedra del saber Pero no veo piedra del saber aquí Voy el intensificador de señal, a ver qué tal Podemos crear A ver si me dice algo, si no Ya nave está ahí, eh, lo voy a poner aquí el Intensificador de señal bueno, localizar estructura cercanas Yo que sé, algo Vale, ahora me lo llevo otra vez bueno Aquí yo obviamente, bueno, no encuentro el tema ese Me indica una señal Baliza de emergencia Eso está muy bien también, pero no es lo que queremos No lo veo, ¿eh? Creo que vamos a tener que dar una vueltecita por el planeta o algo Ok, me llevo esto sodio y tal, pero las piedras nada. O sea, no estamos ni. ni, ni una piedra. la peligrosa que la deberemos de tener. El trigo, este, y hierba gamma tiene de inhumación natural. Pero lo que queremos, nada, tío. Y otra señal, pero está fuera del planeta, creo. Sí. Nada, nada. Eh, esto había vale, visto, tío? Nada, cosita rica Vale, hay que cogerla Estaba yo aquí ya un poco obvio, no lo veía Ok Planta esta Vale Orgánicas subterránea, no es lo que queremos cago obvio tío, cuando no esto Nada, por ahí volando no veo las piedras del saber No tenés que mover Venga, no gasta ahora un 20% Está cerca, podríamos ir, yo que sé, baliza de emergencia, ¿vale? Necesitamos... Eh, ¿Qué pasa? Aparcado Muy malamente Pero bueno Ahí pensé que hay una entrada En la cueva Caneando Seguro que hay algo más Este de aquí abajo Ese Ya lo tengo Sigo sin ver la famosa piedra del saber, ¿eh? Y mira que hemos encontrado piedra en el otro planeta. Pero aquí no. La cancestral. yo para pues mí que es la, la misma de antes. ¡Eh! Tenemos un amiguete. Vale, ya me encontré uno una vez. Vamos a esconder como tengo... Ya, ya. Ya, ya, a ver si podemos meternos o algo dentro de algún lado para hablar con él tranquilo, o ¿no? Que vaya tela ¡Eh, otra nave, tío! ¡Ostras! ¿Dónde está la amiguete? Lo he perdido, está aquí Lo mismo podemos pillarla, ¿eh? A ver, se lo tengo A ver, liquidador este no, Prendemos otra palabreja Tercer alimento, venga Dice que no Venga, hombre Ha sido la debilidad de su nave Me cachi, hemos fallado, creo A ver, a ver A ver, te la robo la nave <ríe> oh, espera, espera que investigue su nave Vale, vale y Bueno, Como para arreglarle la nave al colega No tiene más nada Aquí, carbono. Uf, ¡Qué movida, tío! Ahora con el pavo este. Liquia, que es muy bien. Otros, otros. Bien o muy mal, ¿vale? Porque me da más. Otro hueco. Ocupado. Así que bueno. Bien. Logro de viaje cumplido, al menos. Vale. Familiar, alienígenas conocidos, bien, bien. y Por eso no viene muy bien a hablar con todo. Así que ahora tengo que mirar la nave, a ver qué le pasa a la nave, que está todo hecha polvo. Yo no quería que sea la nave, se la arregle yo, ¿no? Ah, vale, solo he sufrido daños leves. El sistema de navegación de la nave aún mantiene fijado en los coordenados del sistema cercano. A que por el movimiento del objetivo se trata casi con toda seguridad de otra nave, tal vez a solo un salto de hiperturbo de distancia. Un rápido examen revela que tanto los propulsores de lanzamiento como el hiperturbo se han quedado sin combustible. Parece ser que el origen de la infiltración del guerrero es un simple depósito vacío. Repostar propulsores de lanzamiento con 40 de hidrógeno, que no tengo. Ahora repostar ambos con antimateria. A ver si puedo hacer antimateria. Madre mía, chavales. ¿Qué me estás contando, tío? Ahora con la. con la nave esta. La tengo que arreglar. Al colega. No bueno, tenemos muchos huecos. Vamos a ver si puedo hacer la antimateria. Si no, sí. Vale, porque yo creo que nos viene mejor que lo del hidrógeno, que no tengo ahora mismo. Podría recolectarlo. Pero bueno, construimos. Ok. Tiramos otra vez la nave. Y se la arreglamos. Venga, con antimateria, perfecto eh, Tanto los propulsores de lanzamiento como el hiperturbo Ya lo hemos dejado ahí Todo ok A ver, está preparada para navegar directamente a sus coordenadas fijadas Estupendo, chavales y Que abandonado pide ayuda para preparar su nave Vuelve con el servicio para informarle de tu éxito Hasta ¿Ah, amigo ¿qué te pierdo Se va a aspirar la nave Aquí está y Yo, la había metido te arreglada la nave. <risa> Venga, ruña en el agradecimiento. Me entrega una generosa parte de su cargamento. una vez está en plena forma otra vez. La cobarde huida subjetiva ha llegado a su fin. El viking tiene los inyectados en sangre. ¿A ¿Qué nos da? Plasma inestable, dos plasma Vale, se va. Pero no calibramos palabras de estas. Madre mía, qué desastre. Bueno, bueno. <risa> Perdón. Qué he parado yo aquí, tío. O si no. Buah. Se me vale. Todas las piedras de saber. Y ni una, ¿eh? Depósito de uranio. Yo sé perfectamente cuáles son. La de estrella la hemos visto. Yo creo que es la misma de antes. Ficha conocido. Qué mal, chavales, que no encuentro La piedra del saber quién no hay piedra del saber En este planeta, o qué pasa aquí Muy raro todo esto Ya os digo Qué de Y me voy ahí eh. Qué muy raro, no encuentro Qué necesitamos a ver, tío Vaya tela, con las piedras de saber En el de este me lo indica, eh Con el... aquí pongo ¿Lo tengo que poner, tío? Otra antena o yo que sé no sé dónde está? Fuera del planeta ¿Esa no? Una torre de transmisión Aquí es donde hemos estado Hay Otro edificio Guacho, vale el barranco y ahí Cuidado Ahí va yo Aquí no Sistema de inhumación natural Aquí lo mismo tengo que cavar o algo Cuidado Ahí Uf, Chavales que no encuentro las piedras del saber Joder, la nave. Y miro con el visor para encontrarlas. Pero es que no se ven. Son unas señales moraditas, ¿vale? Se me va a atacar un bicho o algo. Y no veo ninguna. ¿Eh? ¿Nosotros? Eh. Ya los vi, ¿no? Pero... Sí, sí, sí, sí. Es sí. un grupo de estos que está marcado, ¿vale? Vale. Nada, tío, no. Ya os digo. Vamos. sitio de inhumación natural. ¿Qué es esto? Ancia. El manipulador Ahí abajo una de las O sea, antiguo Vale, os he encontrado No es lo que quiero, pero bueno el que de esta colección de huesos cuenta con número inusual de cuencas oculares. ¿Qué desafíos tuvo que afrontar esta criatura en la vida para dar pie al desarrollo de tantos ojos? Eh, pues estupendo. 755 años de antigüedad aproximadamente. Son cositas que le debemos ir encontrando, ¿vale? Bueno, al ya sé lo que es, ¿vale? Cuando me haga falta por más, pues iré por más. Pero de momento, esto azul no es nada. Ah, florecilla. Me da esta Deuterio. Va. No, chavales, necesitamos lo que os digo. Ya estamos. El tema es de las piedras del saber. No sé, estamos ahí un poco perdidos. En otro planeta, me voy a otro planeta y ya está, ¿vale? Ya averiguamos el sistema. Porque no lo tengo claro. Estamos petadísimos otra vez. Esto es para comercial. Ojo, nos dan un montón de unidades. Buah. Tengo ya la, la nave también. topetada lo mismo estoy llamando ya mismo a otra nave. Vale, para meterle cosas. Vale. O oh, qué más lo hago. Ahora. Seguro hay algo que puedo. Ahí, algo de silicato. Plama inestable. El soporte vital Por ahora va bien Sello hermético que estoy que no hicimos al final para nada Este tampoco intentado guardar cosas, ¿vale? Ay, este sí Tiro para allá A al datos no lo suelto A ferrita tampoco Eso normalmente lo podemos averiguar fácilmente hacer el pase a la V3, ¿eh? Ojo ahí No sé dónde hacerlo Pasar la V2 ¿Vale? Con cadmio Y el V3 no lo veo Aquí Con emerilio, ¿vale? ¿Vale? Poco a poco eh, Pues Estupendo Otras cositas no tenemos que hacer ahí pendiente, ¿vale? Uf, cuántas cosas, chavales Y sin piedra del saber de estas que no hay por ningún lado Son Unos puntos... Morado. Y no salen. Este mapa. Por lo que sea, no, no me sale. De acuerdo. Muy mal. Ya hemos cubido eso. Pues nos vamos. Va, pero es que pierdo la nave, ¿eh? Constantemente. Hay una piedra del saber, tío, en este planeta. Dios, qué mal. No, está fuera del planeta ¿Dónde vamos? Vamos al sur ahí al está la placa esa Pero ahí ya hemos ido, la placa Yo creo Vamos otra vez para allá es que Estamos en Perpiñán, tío Registro, <risa> vale, esta vez no tengo ganas de, de renombrar Queda uno, ¿eh? Una, una fauna Deberíamos de ir para el sur, tío aquí no, no hay nada de esto aquí En esta parte de aquí arriba del planeta Vale Al sur bastante, vamos Voy a otro trapo y tenemos la estación espacial, creo O oh, yo que sé, sí, parece una estrella, eh Me parece una estrella, sí, ahí está la estación espacial Parece que tiene agua, pero luego llega y no, no tiene agua, ¿eh? Hasta que no... estamos bien el planeta, porque sí parece que hay agua ahí Pero no, no Al sur, ¿no? Esto es el sur, tío Me pierdo Aquí ya no lo vemos Estaba va por... Yo qué sé ¿Dónde íbamos? Esa es la análisis Eso quisiera yo que de del saber Vamos a otra vez ¿Mm? Acabar un poquito. Me digan de estar su. Lamentablemente. Queda nada, ¿eh? Uno nada más, tío. ¡Oh, qué rabia! Edificio abandonado. Que haya ahí otro. Este podría habernos. Dicho algo. Hemos fallado con él. Hemos ofrecido ahí comida en vez de arreglarle la nave. Tiene que ser estrella, ¿eh? Qué guapo está Mira la musiquilla Está sur aquí, macho Allí, bien. Y me pierdo Está la brújula un poquito más para abajo, tío No sé por qué poner la brújula allá arriba Está muy bien, pero... Aquí no tengo nada, ni edificio, ni nada Voy a aquí, arriba, pero... ¿Qué voy a conseguir aquí? No hay nada El intensificador de señal ¿Eh? ¿Qué es esto? Trae una nave estrellada un, carg un carguero, ¿eh? Ojo, no es lo que queremos Pero bueno, para... Para hacer un receso ahí en el vídeo, ¿vale? En el directito A ver también ahí A ver qué es lo que hacemos Nuestras prioridades Ok, esto interesa... Miradlo todo Porque aquí hay módulos enterrados de tecnología Y de todo, chavales Vale ya a meter el intensificador de señal Este que tenemos tan ameno Venga Aquí, al lado de mi nave Que no la perdamos Aquí Venga Esturas cercanas, que es lo que me interesa Vamos allá, chavales Esto antes las tenía que ir recogiendo por los planetas Estaban esparcidas Pero ya no, ya las vamos a nosotros ¡Ojo ahí, tío! Que vienen en las naves me, me liquidan ¿Esto? Esto interesaba, ¿eh? A ver, amigo Míralo Es mi estrella o date Terminar de carguero Vamos a ver Tequila el registro en peligro Aplicando parche Leemos el registro Esto no me gusta Obligado a refugiar a, a bordo A proporcionarle vía libre Por las estrellas presentado una queja Vamos a... Fecha tal, 2326,9. Encontramos los restos de una fuerza expedicionaria. Viken, una nave diezmada. Fragmentos de carne y acero flotando por el campo de asteroides. Madre mía, chavales. La centinela escanea los restos. Nos marchamos rápidamente. Otra fecha. Vale, me niego a llevar a mi tripulación más lejos. Debería haberme explicado por qué hacemos esto. Porque. Fecha 2400. No hay esperanza, ¿verdad? Bueno, datos ah, ahí se han estrellado. Recupera materiales, vale. Eso entre los restos. Vale, aquí nos vamos a quedar, nueva misión. <ríe> Ojo, que hay un pájaro ahí. Vale, vale. ¿Qué? Tiene el amigo? Está ahí bugueado. Después a ver si lo desbugueo. que me queda un animal. Si tenemos que ir ahí abajo. A sitios de aquí tenemos que ir, ¿vale? Tenemos mi nave Lo otro Contenedores de carga De no esto hay que registrarlo Pero No vemos piedras de Más huesos de eso Que no quiero De momento Pues de uranio No vendría mal Vaya gra... No quiero yo vallas No estamos en supervivencia Habrá algunos volando por ahí Mira el pajarillo este Pero en rojo no De acuerdo Tengo que mirar a ver Lo que me falta A ver si es nocturno o que leches Elador de expulsión <coughs> Perdón Este estaría bien, no sé Llegada en cuatro horas, Esto creo que me lo indica el intensificador de señal, ¿vale? Podríamos darle ahora a buscar otro, no sé Voy a hablar con este A ah, ver. Vale. intensificador de señal La estructura, a ver si me cuadro yo ¿Marcado alguna? Una señal extraña o algo Por aquí Allí ¿Qué? Okay. Fuera del carguero Del carguero Es un observatorio Va para el sur, ¿vale? Le voy a marcar ¿De acuerdo? Para la nueva misión un Nuevo vídeo para el nuevo directito Tenemos ahí Un objetivo, ¿De acuerdo? Tenemos un montón de... Tenemos también antes de irnos... Pa, eh, lutear todo esto A ver lo que nos encontramos aquí por el... Por el carguero De acuerdo y De momento me llevo esto Para que no se me olvide No se me iba a olvidar Pero bueno Entro y salgo de la nave Y así guardamos partida Recogemos todo el loot del carguero Todo lo que podamos de aquí Y rápidamente Bueno, vamos al observatorio Ahí en busca de una nueva aventura Pero eso ya va a ser en el nuevo episodio ¿Vale? De No Man Sky, Bandolero, Viajero espacial. Aquí estamos de guerrero, en esta raza de guerrero. Pero bueno, ahí vamos. Pues nada, chicos y chicas, un saludito para todos, ¿vale, Peñita? No olvidéis dejar like si os ha gustado el contenido, que para eso estamos, para que os guste. Si no os ha gustado, Decidme por qué no, para poder mejorarlo. Y compartir. Me ayuda un montón. Comentar ahí suscribiros al canal lo que no estéis de acuerdo pues nada ahí estamos ya chungos así que aquí nos despedimos abrazos para todos chao chao peñita